Bueno, pues buenas tardes eh, a todas las personas que estáis aquí conectadas en esta tercera charla del, del ciclo que tenemos de charlas laicistas de Europa Laica. Eh, para los que nos conocéis, pues ya nos conocéis, y para los que estáis de nuevo, pues sepáis que hicimos toda una serie de un curso de laicismo y de cuatro sesiones, y después eh, de las cuatro sesiones, que fueron una semana, pues arrancamos un, una serie de cuatro charlas. Esta es la tercera. La cuarta será en el mes de mayo, el martes 16 de mayo, lo volveré a repetir al final de la, de la charla. Y ya sabéis que la idea, básicamente, en el curso de la ICI, bueno, evidentemente lo hacemos bajo el punto de vista de Europa Laica, para impartir, para documentar, para compartir eh, las ideas que tiene Europa Laica, pero estas charlas las hacemos abiertas y preferiblemente con gente no necesariamente de Europa Laica, bueno, para iluminarnos, para ilustrarnos de otras visiones, otra forma de ver el asunto, porque así nos enriquecemos. Y para la charla de hoy pues tenemos a una persona que es Eduardo Montagud. La verdad que yo a Eduardo lo, lo sigo eh, con sus articulitos concisos, pedagógicos, que salen regularmente, yo por lo menos lo sigo en público, pero en otros sitios. Y se nos ocurrió a Pedro López, que es el encargado de, de, de estas charlas, lo que pasa es que hoy no puedes atenderlas. Oye, vamos a hablar con Eduardo a ver qué te parece. Bueno, Eduardo, pues bueno, es que no hubo ni que llamar. Prácticamente dijo que sí, nada más descolgar el teléfono. Eduardo es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, premio extraordinario de carrera eh, tras la obtención de su licenciatura en Filosofía y Letras, Sección Historia Moderna y Contemporánea. Desde el 96 ejerce de profesor de enseñanza secundaria en Instituto y sigue en activo. Ha sido, como él lo ha comentado antes en la charla, la charla que hemos tenido aquí, es una persona de partido, secretario de Educación, Cultura y Memoria Histórica de la Agrupación del SOE de Chamartín y miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica desde el año 2013. Desde luego, doy fe, y podéis ver vosotros también, que tiene una intensa actividad divulgativa sobre aspectos de nuestra historia contemporánea cientos de artículos en medios digitales y escritos, la tribuna, el público, el salto, el obrero, y mantiene además su página web actualizada regularmente, que es un lujo de página, porque aparte está muy bien organizada y, en fin, es una persona que se ha dado cuenta que no solamente por los crecimientos, sino también por las capacidades didácticas que tiene, pues bueno, pues eh, se nota. Ha publicado también libros, una serie de, muy propia de, de los estudiantes, una serie de burros como del abrazo de Vergara al bando de guerra de Franco, episodios que cambiaron la historia de España, la España del siglo XVIII, la historia del socialismo español, el tiempo de las revoluciones, diccionario de historia contemporánea, republicanismo en España y además eh, frecuentemente conferencias, debates y ahí donde se le llama. Esta participación que contamos hoy con Eduardo, pues bueno, eh, es la iglesia en el franquismo. La verdad que la Iglesia en el franquismo, pues presumiblemente nos va a descubrir, Eduardo, pues eh, tiene muchos recovecos, nosotros desde el laicismo conocemos una parte, la parte que ataca directamente a lo que es eh, su implicación y su injerencia en lo público, todo el tema que afecta a la laicidad, a la libertad de conciencia, pero todo esto no viene de nuevo, sino que tú tienes una trayectoria que viene de, de siglos, de una cultura que está incrustada y que, como antes comentábamos, pues se deja ver, pues está este panegírico de la Semana Santa, como otras cosas muchas más que conocemos en Europa laica y que combatimos. Por lo tanto, tiene que ver con muchas carencias de culturales, políticas, el haber perdido el tren de la ilustración, en fin, de un, un todo orden de cosas que hacen que todo este tema de la laicidad, libertad de conciencia y la implicación, la imbricación de una situación regular de la Iglesia en España, pues sea una asignatura pendiente, que desde luego tampoco fue resuelta favorablemente durante la transición. Así que para ilustrarnos de todo esto, pues Eduardo pues, tiene la palabra ya ha comentado que va también a participar y compartir pantalla con una presentación de, que ha hecho sobre PowerPoint con lo cual de una manera o de otra pues eh, creo, espero que sea una charla pues eh, amigable y sobre todo muy ilustrativa Eduardo muchísimas gracias de verdad por contar con, con esa voluntad eh, divulgativa que te lleva pues bueno pues a dedicarnos hoy este ratito eh, de verdad que te lo agradecemos de corazón muchas <tose> muchas gracias muchas gracias por la presentación sí yo creo que hay una cosa muy importante ya eh, eh, no solo por la cuestión del laicismo sino por cualquier mm, otra, es que este país tiene una sede de historia tiene una serie de conocimiento y hay una época que nace a mediados de los años 90 de, lo, de lo, una especie de contrarreforma sobre la historia de España eh, promovida por determinados sectores eh, sociales y, y políticos ideológicos pues que hacen que eh, exista una distorsión completa y este tema con, con, concretamente es uno de ellos, no solo ese sino la dictadura en general la república, etcétera, yo creo que hay que hacer un trabajo. Yo muchas veces pienso que debería de más a investigar, pero, y, y lo procuro hacer, pero creo que la labor divulgativa con rigor es muy importante, porque hay un asalto constante por personas que además no son historiadores, eh, en la que eh, eh, se está haciendo bastante daño y hay un bastante desconocimiento. Pero vamos a empezar, vamos a empezar porque la charla, yo voy a intentar ser rápido, dinámico, porque lo que me gusta, y polémico. Y, y porque lo que me gusta es generar polémica. Entonces, eh, os he planteado, mmm, intentaré ponerlo... Eh, ¡Ay! Está, está inhabilitada la función de compartir las pantallas. A ver. Pues te la comparto. Sí. Eh, A ver. Dígame usted cómo la comparto. ¿Cómo? El anfitrión, aceptar. A ver. Dice, compartir pantalla, el anfitrión inhabilitó la función. Hay que... Hay que. Pantalla y sí, controlada. está abajo, la, la parte verde, sí. pero sí. al dar. Como no soy anfitrión, a lo mejor. ¿Te no tengo que sé. pasar a ti? Pues, a ver. Quizá como en participantes y a lo mejor ahí posiblemente. Eh... Es posible compartir si se habilita, si yo lo uso otras veces. El anfitrión sí, puede habilitar. Debe haber alguna función de habilitar. Esto pasa en las evaluaciones que el, el jefe de estudio suele hacer. Es. Mm, a ver, ah, inhabilito la función. Yo aquí hacer, te puedo pasar de compartir, de convertir en confitrión, ¿te vale? Bueno, pues vale, sí, pues es más fácil eso, a lo mejor, bueno, si puedo, a ver. Quiero hacer Eduardo con, con, con, con anfitrión, te comparto y estupendo. A ver, ya está, ya estás compartido. Ahora, eh, perfecto. Lo, este que pasa, lo que pasa es que Eduardo estáte al tanto porque, bueno, yo creo no te que... No, creo que el tema está en que si están entrando gente, pues me imagino ah, que... vale, vale, no te preocupes, porque de esto, de como profe, tengo... Vamos a ver, eh, quiero ver si eh, ahí estamos viendo... Perfecto. Eh, ¿Se ve la pantalla? ¿Pone la Iglesia Católica? Sí, sí, sí, perfecto. La Iglesia Católica y sí. el franquismo de la El franquismo de la Montaú, las bien. Vamos perfecto. a ver, la, la idea... Eh, ahí veis tres puntos, ¿no? La culminación sí. de un proceso... Dos puntos, el triunfo de la cruzada, esto es eh, dos, la década prodigiosa, los años 50, la década prodigiosa de la Iglesia Católica, no, ni los 40 ni los 60, los 50, Ahora, luego explicaremos por qué, y luego las transformaciones finales despegándose del franquismo. Este es el eje de la explicación. Y los planteamientos generales tienen que ver con dos ideas fundamentales. En primer lugar, el triunfo de la Iglesia, fijaos como digo, el triunfo de la Iglesia en 1939, ese triunfo de Franco y el triunfo de la Iglesia en 1939, no se puede entender sin el proceso histórico que se da desde la Revolución Liberal hasta la derrota y destrucción de la Segunda República. Es si decir, la victoria es la culminación de un proceso de conflicto entre una parte de la sociedad española ¿no? contra otra parte de la sociedad española y contra la Iglesia Católica, un conflicto en el que la Iglesia Católica casi siempre consigue salir adelante, pero no quiere decir que no se deje en el camino de determinadas cosas, eh, y que parece que va a culminar con la Segunda República, pero precisamente una de las razones de la guerra civil es la cuestión religiosa. Esto es muy importante, no la única, eh. por supuesto, la, la, la guerra civil tiene que ver con muchos factores, uno de ellos el religioso, indudablemente. Pero fijaos que la segunda idea es que a partir del establecimiento y consolidación de la dictadura franquista, se abre una nueva dinámica histórica que continúa con importantes modificaciones en la democracia posterior. Es decir, a partir de 1939, eh, la relación de la Iglesia y el Estado español entran en una dinámica nueva, que tiene mucho de cosas del pasado, pero es nueva. Y esa dinámica tiene que ver con la realidad de la dictadura franquista, con la realidad internacional, y conforma un, unas relaciones eh, que por un lado son... Eh, están, Completamente imbricadas, pero por otro lado, generadoras también de tensión. Una tensión que no salió nunca, pero de una tensión en muchos momentos, tanto sobre todo al principio y al final, por razones distintas. Y nosotros somos no, no tanto herederos de ese pasado liberal, somos herederos del franquismo. La, los conflictos generados eh, eh, en la sociedad española o en el Estado español o las cuestiones de la relación con la Iglesia Católica tienen que ver con nuestro pasado franquista, aún mucho más que con el pasado anterior. Estas son, por tanto, las cuestiones. Vamos a ver, eh, aunque vais a ver muchas de días, voy a ir muy rápido porque no quiero demorarme mucho, a pesar de que a mí lo que me gusta realmente es la cuestión de la Iglesia Católica en el siglo XIX. El siglo XIX es un siglo importantísimo para entender este país. Fijaos que digo la culminación de un proceso, el triunfo de la cruzada, antecedentes y la nueva realidad del franquismo. El triunfo de la Iglesia en su estrecha unión con las autoridades sublevadas desde el 36 y luego con el Estado franquista eh, ya establecido, y que además acabamos de hacer ahora años, el 1 de abril, supone el culmen de un proceso de conflicto que se remonta a la revolución liberal y tiene distintas etapas. Sin entender ese proceso es imposible en comprender lo que ocurre a partir del 1 de abril en toda España y el del 18 de julio en la, en la España sublevada. El liberalismo español tiene siempre ha tenido una ambivalencia con relación a la Iglesia, una ambivalencia que, que por un lado eh, la, eh, la atacó, la atacó no por una cuestión eh, eh, la, eh, el, el ideológica mm, relacionada con el laicismo, mm, cuidado, sino por la idea de que era impensable que en un Estado liberal hubiera un poder jurisdiccional en los territorios de las órdenes militares. Recordar que gran parte de la Mancha estaba administrada por, por órdenes militares que son religiosas antes que militares, con la abolición de la Inquisición, con el fin de un número elevado de monasterios y conventos, con el fin de una fiscalidad que no fuera la del Estado, la del Diezmos, extinción de la Compañía de Jesús y sobre todo con la desamortización. La, la desamortización se hizo ni para hacer reforma agraria, por lo tanto no tiene un contenido social, ni como un odio hacia la Iglesia Católica, ni mucho menos, simplemente porque se consideró que esas propiedades de la Iglesia podían ayudar a solucionar el déficit fiscal y generar una clase social que defendiera el Estado liberal, ya que la burguesía española era muy poco potente. Prueba de que eh, la revolución liberal no es laica, ni tan siquiera confesional, es que no cuestionó nunca, nunca, con dos excepciones, pero precisamente porque es otro tipo de liberalismo, que la religión católica fuera la oficial y única del Estado español. Nunca. Ni en Cádiz, ni en Cádiz, ni en Cádiz ni la del 45 ni la del 76 y esto eh, evidentemente es verdad que desde el punto de vista económico la iglesia sufrió lo que no la nobleza la nobleza no fue atacada a sus propiedades generó una tensión, una parte de la iglesia abrazó la causa carlista era evidente eh, la paz entre el Estado liberal y la, y, y, y la iglesia se considera cuando llega el liberalismo moderado el concordato del 51 y este concordato es muy importante porque luego veremos cómo lo recordará Franco en el 53 es el que eh, sella la paz entre el Estado español y la Iglesia. Eh, el, el Estado español necesitaba, el Estado liberal conservador necesitaba la Iglesia, en la idea de que, bueno, no se, va a paral se paraliza la venta de los bienes de la Iglesia, pero no se le devuelve. El Estado no devolverá a la Iglesia nada, pero sí se comprometerá a mantenerla. El origen de la financiación de la Iglesia católica en nuestro país es el concordato de 1851, el famoso presupuesto de culto y clero. ¿Eh? La Iglesia, por tanto, el Estado tendrá que hacer eso, tendrá que tener una asignación presupuestaria. El Estado consigue conservar el derecho del patronato a través del monarca, de la corona, que es un privilegio de los tiempos del antiguo régimen, que nace eh, en, en el caso de Granada y de, de, y de la América de las Indias y después en todo el territorio de la monarquía española, y esto se mantiene en el Estado liberal, que evidentemente, si, si os dais cuenta, es una anomalía, que me parece que no se da en ningún Estado europeo, en que el poder, el poder de un Estado liberal interviene en el nombramiento de miembros de la Iglesia. Bien, eh, es verdad que esto el, el primer cuestionamiento a este pacto aparece con el liberalismo más progresista y democrático. La Constitución del 69 es el primer avance. Es un avance en el que, aun respetando eh, los privilegios de la iglesia, aun respetando la obligación de mantener el culto y los ministros, se introducen, eh, eh, eh, por lo menos, eh, la, eh, el libre ejercicio privado y público de cualquier culto a los extranjeros residentes en España, pensar protestantes o judíos, eh, los, aquellos españoles que profesen otra religión, simplemente respetando las reglas universales de la moral y el derecho. Esta coletilla es muy interesante porque esto luego puede ser muy interpretado de muchas maneras. Por otro lado, eh, no hay que ser católico para tener eh, un puesto. Esto es importante, la libertad de enseñanza del decreto de 1868 y, por supuesto, el gran avance lo da la Primera República, que es la primera que separa la Iglesia y el Estado. Pero como todo el mundo sabe, la Constitución de 69 duró eh, aproximadamente cinco, cuatro, cinco años, seis años, y le, el proyecto de la Primera República nunca se puso en marcha. Pero es evidente que de este proyecto beberá la Segunda República. Así que ya hemos visto cómo en el seseno democrático hay un cuestionamiento. Pero es un cuestionamiento que no se mantiene en el tiempo porque la restauración... En esto, luego iré más despacio, pero es que es, esto quiero ser un poco más rápido. Se vuelve a la consagración del Estado confesional en la Constitución de 76. Pero la Constitución de 76 es una, cuestión, es una constitución muy interesante porque, aun siendo muy conservadora, es elástica. Es decir, se podía interpretar de determinadas maneras si subían los liberales al poder o los conservadores. Y se genera un enorme debate constitucional, un enorme debate en España con intervención del Vaticano, cuando se consigue, después de, de, de sangre, sudor y lágrimas, se consigue que haya libertad de cultos en el ámbito privado. Eh, las personas que profesasen otras eh, religiones, sobre todo las eh, protestantes, que son las que en alguna medida van introduciéndose en España, de una manera muy epidémica, pero se van introduciendo, pero esto genera una intensa polémica, porque la Iglesia católica no estaba dispuesta a tolerar esto. Y de hecho, hubo amenaza de ruptura de relaciones diplomáticas de la en la época de la restauración borbónica con Cánovas. Cánovas, que no era amigo tampoco de esto, tuvo que tragar, porque la presión de eh, un sector del liberalismo consiguió esto. ¿Qué consiguió la Iglesia eh, en la restauración borbónica? Pues dos cosas volver a tener un enorme poder económico eh, el clero regular experimentó una clara recuperación, no olvidéis que todo el clero regular que fue eh, eh, eh, que, eh, eh, que fue extinguido en la tercera república francesa tema súper interesante se pasa a vivir a España está más cerca ¿y por qué España y no Italia? porque la Italia de unificación tiene ese conflicto entre la iglesia, el Vaticano y ese conflicto que tiene con el, el Estado, bueno el Vaticano no la Santa Sede, porque no existe el Vaticano todavía, existe el Vaticano geográficamente, pero no como Estado, y la Italia Unificada. Por tanto, destino del creo regular francés, España, sobre todo hacia la educación. En el ámbito educativo está ahí ese conflicto famoso que todo el mundo conoce, el famoso ministro Orobio, en el que hay que acatar la corona y hay que acatar los principios de la religión, y eso genera la institución libre de enseñanza. Esto, como vemos, es esta cuestión. En el nuevo Alfonso XIII hay un nuevo hay un nuevo, eh, un papel totalmente eh, privilegiado en el año de Alfonso XIII, eh, recordar eh, que España queda consagrada al culto del Sagrado Corazón de Jesús, muy cerca de Madrid, y eh, es verdad que ante la postura completamente eh, atrincheada de la Iglesia Católica, es verdad que dentro del sistema existe, por parte sobre todo del Partido Liberal, una asfixia, en el que se, se pretende, me voy a saltar un momento, se pretende que hay que aligerar ese poder. Romanones, que como todo el mundo puede pensar, era un, pers un personaje peligrosísimo al margen del sistema. no Gan Gan Romanones, no lo pongo aquí en el PowerPoint, es un hombre del sistema, pero consiguió una gran eh, ventaja que fue la, la verdadera libertad eh, religiosa en la escuela, en la que los padres que dijeran que sus hijos no querían, no tenían que asistir a la clase bien pero fijaos eso que puede parecer una cosa totalmente anodina y que viene por parte de un ministro el primer, uno de los primeros ministros de instrucción pública que es Canalejas también presidente del Consejo de Ministros eh, generó un debate enorme y un montón de señoras católicas fueron le visitaron y él lo cuenta lo cuenta un poco con, porque Canalejas es un hombre muy divertido eh, eh, cuentan cómo intentan presionar y luego está la famosa eh, eh, de Canalejas cuando quiere frenar el poder y esto genera una cosa que es muy interesante. Las movilizaciones, las movilizaciones del foro de la familia y de la Iglesia Católica en tiempos, eh, o de, contra el divorcio en tiempos de la OCDE y en tiempos de Zapatero, no es nueva. Ya se hizo contra gobiernos liberales eh, en la calle, se amenazó. Con guerra civil, o sea, se crearon especies especie de juntas de defensa como los militares, se movilizó para presionar a Canalejas, ¿no? para que eh, diera marcha atrás, aunque Canalejas en este aspecto fue bastante firme. Frente a este intento de al menos aligerar el poder muy alejado de la, eh, de la legislación eh, el, el laica y secularizadora de la Tercera República, que como sabéis es el gran drama que tiene la Iglesia Católica, es Francia, lo que ocurre es que eh, empieza a surgir un profundo anticlericalismo eh, popular, que ya había existido en el siglo XIX, pero se desata en, en la Semana Trágica de Barcelona, con quema de numerosos conventos e iglesias, y entonces evidentemente esto va generando, por tanto, y ahora lo veremos, dos ramas del anticlericalismo. ¿no? Eh, el anticlericalismo, lo explico aquí, eh, experimenta un enorme, tengo que ir rápido, porque esto, eh, esto es el que más cuestiona con fuerza a la Iglesia Católica, hay un, hay un anticlericalismo eh, eh, intelectual y político que es el defendido por, el, eh, por la izquierda del liberalismo español, por el republicanismo, eh, tanto el demagógico de Le Rousse como el republicanismo más serio de mercedes Álvarez y de los futuros Azaña y demás, es el anticlericalismo socialista del que yo sé un poquito más porque me he dedicado a él, que ya lo estudió Gómez Diolente, el anticlericalismo socialista de, en qué se diferencia del republicano, en que carga los tint, las tintas en lo económico. La iglesia para el Partido Socialista es una institución al servicio del poder del capitalismo y por tanto no exactamente es el anticlericalismo, bien, la masonería, son todos mis temas favoritos, eh, entre otras cosas porque no me, no me duele confesar que, que yo pertenezco a la masonería, eh, también influye el libre pensamiento, eh, podéis leer periódicos que hay en la red muy interesantes, sobre esto la, la, las dominicales del libre pensamiento, etcétera, pero que buscan siempre un anticlericalismo a la francesa, es decir, usando siempre el principio de la legalidad, ni el PSOE, ni los republicanos, ni la masonería, ni el libre pensamiento nunca defendieron la quema de iglesias, ni matar curas, ni religiosos, siempre desde la legalidad, de la estricta legalidad, como lo demostró la Segunda República, que es la coronación de esto. Pero hay un anticlericalismo más popular, es decir, un anticlericalismo que estalla, porque el género está vinculado al poder, y entonces se queman iglesias etcétera pero que nunca fueron promovidas por este anticlericalismo esto es importante no como el famoso mito de, de, la, de los asesinatos de, de religiosos en la primavera del 36 no se mató a ningún cura ni se metió a ningún cura en la cárcel pero estas son cosas bien lo que está claro es que el triunfo de la concepción laica aparece en la segunda república y es muy importante que recordemos estas cuestiones porque se nos olvida porque este es el aspecto en el que nuestra democracia se parece menos a la Segunda República. En otras cosas se parece más, por ejemplo, en la cuestión militar, en la cuestión social, etcétera. Pero la cuestión religiosa es en la que, pareciéndose en algunos aspectos, es en la que menos se parece. La Constitución del 31 consagró la separación plena y completa del Estado y la Iglesia a través de dos artículos que debemos tener siempre en nuestra memoria, el 26 y el 27. Todas las confesiones religiosas están sometidas a la ley, cosa que no estaba antes. El Estado, las regiones, las provincias los municipios no pueden mantener a la Iglesia ningún poder público, ni por supuesto, cuando dicen las regiones, las comunidades autónomas que se van a crear, en este caso la catalana. Cuidado, ¿qué pasará con la, la vasca? Tema interesante. Una ley especial regulará la total extinción del presupuesto del credo en dos años. Quedan disueltas todas las órdenes religiosas que impongan entre sus votos canónicos el de la obediencia y la autoridad distinta a la legítima del Estado. En esto, la Segunda República es heredera de Carlos III. Fíjense, Fijaos, fijaos ¿eh? porque es la misma filosofía de Carlos III. Y sus bienes sean nacionalizados y afectados a bienes benéficos y docentes. Eso no quiere decir que la Iglesia y los padres eh, religiosos de la, de la derecha española, normalmente de la catalana y demás, inventaron un sistema, un subterfugio para mantener estas escuelas mantenidas por ellos, de una forma... Esto es un tema que se ha estudiado poco, pero es interesante. Y fijaos, disolución de todas eh, de las, que, bueno, eh, de las órdenes que constituyen un peligro para la seguridad del Estado. Esto, evidentemente, sí genera una cierta inseguridad, porque esto eh, podría ser eh, utilizado por parte de la Iglesia como eh, una actitud arbitraria por parte del Estado. Inscripción de las que deben subsistir en un registro, es decir, el Estado obliga a la Iglesia a que haya un control. Esto nos puede parecer alucinante. Hoy en día no podemos tener ninguna asociación si no está registrada. Incapacidad de adquirir y conservar bienes en los que previa justicia, es decir, si sí con vivienda o cumplimiento directo de los fines privativos. Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza. Tema interesante, porque hablaríamos sobre el tema de la libertad de enseñanza de la Constitución de 78. Sumisión a todas las leyes tributarias del país. La Iglesia tiene que pagar impuestos. El clero tiene que pagar impuestos. ¿Qué actualidad es esto, verdad? Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de cualquier inversión y los bienes de las órdenes religiosas podrán ser nacionalizados. Como vemos, en la cuestión económica es muy importante. ¿eh? Muy importante. Pero es que además, el artículo 27 que es el que más nos puede eh, tener la, eh, eh, en este foro en el que estamos de Europa Laica, la libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública. Los cementerios están sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. Este es un tema muy interesante, hubo un enorme debate entre Azaña y Fernando de los Ríos en el seno, porque Fernando de los Ríos era más quería ser más tolerante con la Iglesia. Fernando de los Ríos, frente a Saña, que en esto fue radical, es decir, los cementerios en España son, tendrían que ser públicos. ¿Mm? Otra cosa es la sepultura. Tú te puedes enterrar en, la sepul en el rito que tú quieras, pero los cementerios son públicos. No un cementerio civil, un cementerio judío, un cementerio católico, no. Es distinto. Todas las confesiones podrán ejercer sus, sus cultos privadamente. Y las manifestaciones públicas del culto deben ser autorizadas por el gobierno. Leanse las procesiones. Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Eh, la condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la persona civil. Es decir, se puede ser presidente de la República, presidente de los ministros, en la religión. Bien, esto, es, esto es interesante, ¿no? yo he estado estudiando ahora un, el tema de en Inglaterra, eh, costó que no ser anglicano para poder ser diputado ¿eh? esto es una cosa que no to, en todos los sitios cuece nada más. pero luego está la legislación sobre la letra religiosa, la, el matrimonio civil, el divorcio, los cementerios civiles, la de confesiones y congregaciones eh, y el conflicto con el canal Segura las quemas de los conventos y la subvención de algunas medidas en el bienio radical cedista, veis, ha sido muy rápido y es importante y vamos ya a entrar en materia. Cuando está ya la guerra civil, la guerra civil es un conflicto. Si me permitís que haga una pequeña descripción, es un conflicto de reacción frente a la reforma en todos los aspectos de la vida española, de la reforma agraria, de la reforma educativa, de la reforma religiosa, de la reforma de la estructura territorial de España. Si la guerra civil no se entiende, si no entendemos, si no comprendemos que existe una reacción contra la reforma en la educación, la reforma agraria, la reforma social, la legislación social, la legislación para el inicio de la redistribución de la riqueza, la religión y la estructura territorial de la iglesia. Esa del Estado. Esas son las causas de la guerra civil. Desengañémonos, esas son las causas. Independientemente de la habilidad o no de los gobiernos eh, del bien y del Frente Popular independientemente de las meteduras de pata de las torpezas etcétera pero ese es el origen y la religión es importante tan importante es que la iglesia considera a la guerra civil como una cruzada no contra el islam lógicamente porque gran parte de las tropas mejores eran musulmanas sino contra el marxismo el anarquismo la masonería los impíos los liberales y demócratas los tibios muy interesante es decir los malos españoles y los extranjeros que apoyaban la causa de la República. Franco comenzó a usar la expresión de cruzada nacional muy pronto, a los pocos días, aunque el origen está en un concepto que ya había hecho Primo de Rivera. Eh, la Iglesia empleó el término con profusión, introduciendo de esa manera la cuestión religiosa en el conflicto, ya que la guerra era también contra los enemigos del catolicismo, los enemigos de España y del catolicismo. La guerra como cruzada fue defendida por el obispo de Pamplona ya el 23 de agosto del 36. Otros prelados hablaron a los pocos días también de cruzada. En la carta pastoral del obispo Play Daniel, que lleva por título Las dos ciudades, del 30 de septiembre, habla de las dos Españas. Es decir, el concepto de las dos Españas es un concepto que genera el franquismo, no la república. ¿Mm? Eh, de la buena y cristiana y de la mala. ¿Y dónde está el origen? Pues para la Iglesia Católica en las Cortes de Cádiz. En las Cortes de Cádiz que no tocaron ningún poder de la Iglesia. Porque malbarataron el fruto de la senda derramada del pueblo español azado en armas contra los franceses. Claro, porque no olvidéis, este es otro de mis temas favoritos, que la disputa en la guerra, la guerra de la independencia es una guerra civil. Esto es importante destacarlo, no solo es una guerra contra los franceses, es una guerra civil entre, entre los france, los españoles que apoyan la visión de despotismo ilustrada a la francesa y los españoles que quieren la independencia para generar luego una guerra civil entre los liberales y los eh, eh, serviles, los absolutistas. Claro, la, las Cortes de Cádiz, en vez de haber eh, eh, demostrado la importancia de la tradición española, querían crear una España distinta. Habían introducido en España el espíritu extranjero. Es, es muy interesante porque no olvidéis que lo, los grandes padres de la Constitución de Cádiz eran religiosos. Eran curas. Es una cosa sumamente interesante. La guerra no sería tal, sino eh, porque... Es verdad que el franquismo nunca habló de guerra en ta, eh, como tal. El concepto de guerra civil solo se usa part, eh, por el franquismo a partir del tardo franquismo. La guerra nunca fue civil. La guerra siempre fue eh, cruzada. ¿Mm? Es importante. Eh, es import la terminología es importante en historia. Esta interpretación maniquea influye notablemente en la visión oficial de la historia de España que hizo el franquismo, que enseñó en la escuela y difundió a través de su aparato propagandístico. Y, y en los últimos tiempos ha reverdecido. Tenemos que tener en cuenta que la historia de España para el franquismo son las épocas buenas, la imperial, la mala es ya, el ya la ilustración. Es muy curioso, es muy interesante porque curiosamente la, la fundación de España la hizo Felipe V. El Estado español lo creó Felipe V, no lo crearon los reyes católicos. Es decir, lo crearon unos señores franceses, un señor francés que era nieto del rey absoluto de, de Versalles que a través de los decretos de una planta creó el Estado español. Pero a partir de la ilustración y a partir del liberalismo existe la mala España y la buena España. La buena España está representada, por supuesto, por eh, Alfonso XIII, por Primo de Rivera, eh, que es el ensayo del, del franquismo. Muy interesante que leáis el, el libro que acaba de salir sobre eh, Primo de Rivera porque eh, habla de la tesis populista. Es, la tesis populista es la tesis de Primo de Rivera y la tesis del franquismo. El franquismo tiene un concepto populista muy grande de la historia y de la vida y esto... Eh, eh, eh, la masonería es también culpable de todo esto. Y esto es lo que se reverdece actualmente. Eh, fundamentalmente hacia un sector de lo que llamaríamos la derecha española, que es el sector más extremista, porque el sector menos extremista eh, habla de batallas de abuelos que debemos olvidar. Es decir, la derecha española, ante la guerra civil y el pasado franquista, se divide en la derecha neofranquista, todos sabéis de quién estoy hablando, y la otra la derecha, la más moderada, la más conservadora, habla simplemente de conflictos que deben ser olvidados. ¿eh? Una vez que se, se comete eh, eh, el olvido, es la solución. En la carta colectiva del cardenal Goma, y la, eh, que esta es una carta colectiva que nace porque se dieron cuenta muy pronto, Franco se dio cuenta, y el cardenal se dio cuenta muy pronto, que en el mundo, en el, en la, en el mundo estaba llegando más la propaganda republicana que la propaganda franquista. Y los católicos franceses, los católicos eh, ingleses, eh, eh, los conservadores británicos, los católicos americanos, es decir, los católicos que tienen poder, que son los franceses y los norteamericanos, tenían que saber lo que estaba ocurriendo aquí. Entonces, es por eso se hace la carta colectiva. La carta colectiva no solo es para justificar lo que está haciendo Franco, sino de cara al exterior. El catolicismo está siendo perseguido sistemáticamente en España y por tanto la causa de Franco es la causa justa, ¿Eh? Eh, y es evidente que eso es, es importante. La cruzada se convertirá una vez que se eh, acaba la guerra civil en la recatolización de España. El empleo sistemático del argumento religioso en el conflicto fue eso sistemático, de hecho la, la providencia aparece como factor fundamental en las victorias, como había ocurrido en la cruzada medieval, ¿Mm? Participación de la iglesia en la represión, esto es muy importante. Esto es lo que eh, siempre se pasa con puntillas por parte de la iglesia. No solo justificó el golpe, no solo justificó la guerra, eh, sino que participó activamente en la represión. Y esto es una verdad eh, completamente contrastada. No estoy hablando simplemente de que regentaran, por ejemplo, las monjas cárceles de mujeres, o que hubiera, no, no, no, o que se asistiera. Eh, los curas asistieran a, a los que quisieran confesarse antes de ser fusilados o paseados, sino en la propia diseño de quién había que fusilar. Y esto es muy importante, muy importante, porque veremos luego a una iglesia en los años 70 reflexionar sobre esto, que es muy interesante. Eh, hay una presión sobre el catolicismo internacional, es lo que estamos diciendo, y, eh, y existe una especie de unanimidad con anecdótico cuestionamiento de la violencia de Orlando Sublevado eh, con una persona que hoy en día eh, a, a, a crea, eh, se ha eh, proyectado, que es Gumersindo de Estella, cuando ya hemos conocido sus memorias. Unas memorias que intentó, se intentaron publicar en Argentina, pero que no se pudieron publicar hasta, hasta, hasta hace nada. Gumersindo de Estella, que era un señor, un capuchino, eh, pues era un hombre que tenía una sensibilidad especial y que vio el horror constante y permanentemente en la cárcel de Torrero de Zaragoza, donde murieron miles de personas. ¿no? Miles fueron fusiladas en esa cárcel. Y este señor estaba horrorizado. Tan horrorizado que es, se le reprendió, se le castigó eh, y optó por eh, escribir. Eh, eh, eh, y queda, gracias un poco a, a, a Julián Casanova, además, conocemos a este personaje, es un personaje que yo recomiendo mucho que le leáis, porque desde una perspectiva profundamente cristiana no entendía nada. Pero además lo que más le dolía a Gomersino de Estella es que no... No le escuchaba a nadie. Es decir, que ese es el problema, ese es el drama, que no le escuchaba a nadie, porque además le tuvieron que salvar a algún superior porque los carlistas se lo hubieran podido cargar, porque claro, era un hombre de esa cuestión. Bien, estamos ya en el franquismo, pero estamos todavía en el 39, estamos en los años 40, no estamos en la segunda parte. Aunque es evidente que todos tenemos muy claro que se identifica el Estado franquista y la Iglesia, hay una serie de divergencias profundísimas desde el primer momento. Esto es lo que es lo más novedoso que a lo mejor no lo hemos sabido. ¿Por qué? Porque la Iglesia católica, por muy identificada que esté con la causa franquista, está identificada antes que nada con la Iglesia. Y por tanto, la Iglesia no está dispuesta a que el Estado intervenga en nada de sus intereses. Cosa que, por otro lado, no dejan de tener una cierta razón. Es decir, la Iglesia es una entidad que no tiene por qué aceptar la injerencia. Claro, el problema de todo esto es que la Iglesia si busca la injerencia en el Estado. Ese es, ahí está el quid de la cuestión, siempre, ¿no? Hay muchas divergencias, ¿no? Porque Franco quiere mantener eh, el en la intervención en el nombramiento de los obispos, porque, porque Franco, esto no lo hacía, esto es una cuestión muy de Franco, más que del, de los franquistas. Franco tenía un altísimo concepto del poder y, eh, de, eh, y por eso hace, eh, se eh, coge dos atribuciones de los monarcas, que son crear títulos nobiliarios y, aparte de entrar en bajo palio en las iglesias, que de hecho eh, yo no sé si alguno de los últimos reyes alguno de, lo dejó, de, dejó ya de entrar, no sé si Alfonso XIII entraba bajo palio, pero lo más importante es el nombramiento de los obispos. Es decir, Franco crea un reino sin rey, pero es un señor que da títulos nobiliarios, por eso ya no me vais a permitir un pequeño sarcasmo y nos vamos a relajar porque todo esto es de mucha tensión. Por eso esto de que los títulos nobiliarios actualmente han sido derogados por el gobierno, eh, en realidad si yo fuera un noble de toda la vida, es decir, yo fuera un Alba, yo fuera un Osuna, yo fuera un Benavente, estaría encantado, ¿no? porque si la nobleza siempre se ha hablado de que lo importante es ser muy antiguo y ser que te ha nombrado Alfonso XI de Castilla o, o eh, Pedro III de Aragón, pues que te nombre un dictador. De ahí, de medio pelo, pues puede ser un, una cosa de demérito, ¿no? Es decir, que yo creo que los primeros interesados en, que, en hacer esto deben ser los nobles de toda la vida. Esto es una, un chascarrillo. La Santa Sede, por supuesto, no estaba dispuesta porque la Santa Sede ya no, ya no tenía en mente el concordato del 51 con lo que había hecho la República. Por tanto, no quería volver a lo que ocurría antes de la República. Y de hecho, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no se nombra ningún obispo. Pues Franco dice que no se nombra. Y hay que hacer un acuerdo, en el que interviene también Serrano Zúñar, el 7 de junio del 41, en que Franco consigue su objetivo, que es su, su objetivo, su obsesión, pero la obsesión de él. Yo creo que estoy convencido, yo estoy convencido que la gran parte de los falangistas no entendían muy bien esto, no lo compartían muy bien, no es la idea, ni los carlistas en realidad. Y Roma obtiene una cosa, fijaos lo que obtiene, que no se puede legislar sin consultar a la iglesia en los temas que ella considere que debe intervenir. Fijaos la cuestión. Siempre que el Estado español intente legislar sobre matrimonios, os recuerdo que se acabaron los divorcios y por tanto muchos españoles volvieron a estar casados. Esto se nos olvida. Eh, no se podía hacer nada por parte del Estado español de temas que tengan que ver con la religión, con la educación, con lo que le interesa a la iglesia sin contar con la iglesia. Por tanto, Franco es la, es la primera vez... Franco solo ha cedido ante dos poderes en la historia. Solo ha cedido ante dos poderes. Washington y el Vaticano. Esta es la primera cesión que hace al Vaticano. Las divergencias fueron reales. ¿eh? Y estuvieron a punto de salir en un conflicto. A la Iglesia no le tiembla la mano si tiene que excomulgar a alguien. ¿eh? Y, pero eso no trasciende a la opinión pública. Lógicamente, en el 16 de julio del 46... Provisión de beneficios no consistoriales, estos son pues, los que eh, eh, cargos de las catedrales, etcétera. El acuerdo del 46 sobre seminarios universidades y universidades de estudios eclesiásticos, eh, la iglesia, eh, sin consultar al Estado, vuelve a poner en marcha el Tribunal de la Rota, el acuerdo del 5 de agosto del 50 sobre jurisdicción castesa y asistencia a las Fuerzas Armadas, esto es muy interesante porque esto es, es, genera polémica actualmente. Y posteriormente estaría el acuerdo del 62. Fijaos qué acuerdo, el del 62. Esto sigue así, ¿eh? reconocimiento de efectos civiles de estudios no eclesiásticos realizados en las universidades de la iglesia. Es decir, que si yo estudio en una universidad de la iglesia, en Deusto, etcétera, mi título vale igual que si lo estudio en la autónoma o en la Complutense. Y aquí empieza a, a, a diseñarse un concepto que es el del nacionalcatolicismo, que es un concepto que nace en la guerra civil, que dura hasta los años 60, y que no es una ideología vertebrada, como no nunca fue una ideología vertebrada el, fa, el, el, el falangismo, ni nunca fue una ideología vertebrada el franquismo, que partía de la identificación del régimen franquista con los fines y medios de la versión más integrista del catolicismo. El nacional, nacionalcatolicismo, la unión estrecha entre la política y la religión, un moderno cesaropapismo, es España y la religión católica deben ser unidas, es decir, el destino del país se identifica con dicha fe. Un buen español es un buen católico. Este, este rum-rum. Lo estamos volviendo a escuchar a que sí. Los malos españoles no eran católicos, según el tradicional maniqueísmo franquista, Aplicar historia contemporánea, en la que, bueno, desde la época ilustrada, lo que estamos repitiendo siempre. Estas ideas fueron los pilares fundamentales de la legitimación del franquismo, aunque nunca nunca fue una ideología bien estructurada. Es una especie de actitud, de mentalidad. El nacionalcatolicismo tiene antecedentes en Pelayo, en Vázquez de Mella en Ramiro de Maestu, etcétera, y eh, en realidad fue muy pragmático, simplemente se iba adaptando. Por tanto, tenemos ahí, y al nacionalcatolicismo, tenemos los primeros acuerdos y tenemos un problema. En los años 40 la Iglesia, a pesar de que todos puedan pensar que es la época gloriosa de la Iglesia, no fue la época gloriosa de la Iglesia, porque tenía un enemigo, tenía un competidor, no un enemigo, la falange. Por muy católicos que fueran los falangistas, los falangistas eran fascistas, y, y pretendieron, Crear un Estado fascista no lo consiguieron. ¿Por qué no lo consiguieron? Lo vamos a ver más adelante. Entre otras cosas, por la Iglesia Católica, que es la que impidió la creación del Estado fascista. Cuando a la Iglesia no le interesa determinadas cuestiones y tiene poder, consigue dar marcha atrás. Pero era, era, lógicamente, un competidor. Era un competidor. Por tanto, como digo ahí, no es el momento de la apoteosis de su poder. Y la influencia eh, eh, nazi en el franquismo que es evidente, evidente, ningún país del mundo ha tenido tantos que no estuviera en guerra y que no fuera, hubiera sido ocupado por los nazis, tuvo tantos nazis como eh, España, es el país que, ni Suecia, eh, ni Suecia, y la influencia nazi hizo que la iglesia no tuviera el, ese poder absoluto. Y evidentemente entramos en lo que yo llamo la década prodigiosa. Esto se me ocurrió ayer, repasando, ¿no? Años... Y esto sí es. ¿Por qué? Porque Franco tiene que hacer algo. ¿Y qué es que tiene que hacer Franco? Franco no puede seguir porque es un paria internacional y entonces domestica a la falange, la domestica aún más de lo que la ha domesticado desde el decreto de unificación, la deja en un segundo plano, no la saca tanto, mantiene a Girón eh, como ministro un ministro que, por otro lado, era un ministro muy curioso, ¿no? Porque era un ministro que es verdad que subió los salarios al oeste sin ninguna con, eh, sin ninguna vinculación con la economía. Entonces, eso generó unos desajustes. Cuando se quiere, se quiere uno pasar de eso, uno se quiere querer ser muy social, eh, tiene que también tener conocimientos de economía. ¿eh? Es, es, esto es muy interesante. Esto es otro tema. Como veis, eh, da, la historia es fascinante. Y, evidentemente, hay, eh, hay una apuesta por ministros importantes y ahí aparece... Eh, el freno cualquier velada católica eh, José Luis Arreci era muy católico llamaban que era la falange frayuna, pero se le ocurrió que había que hacer un estado totalitario en los años 50, Claro, evidentemente la iglesia católica le dice a Franco que por aquí se va a París o por ahí se va al Vaticano evidentemente esto no va a ningún sitio ¿no? y en ese contexto Franco necesita dos aliados, no puede contar con los aliados occidentales porque aunque han devuelto todos los embajadores existe, está apestado es decir, Franco, es decir, eh, los laboristas no están dispuestos a pactar con Franco, evidentemente. El Menaldi no está dispuesto. Truman detestaba profundamente a Franco, como lo detestaba Roosevelt. Eh, los franceses que andan con su lío de la Cuarta República y, y, y con esa tensión y con ese auge del Partido Comunista, por supuesto, no quieren saber nada de Franco. Y por supuesto, claro, solo le queda Lisboa, pero Lisboa, ¿qué poder tiene? Estados Unidos y el Vaticano. Y entonces se hacen los dos acuerdos simultáneos. Y estos acuerdos simultáneos del año 53 son las dos únicas cesiones que hace Franco en su vida a alguien o algo. Que es la cesión de la soberanía nacional en, los, las bases, en las bases, la soberanía nacional y que se permita el uso del espacio aéreo. Recordar la bomba atómica que pasó por España, por, el cielo, por nuestros cielos durante los años 50 y los años 60. Y el Vaticano. No vamos a entrar en los Estados Unidos, nos vamos a quedar en el Vaticano y os vais a dar cuenta de las cesiones que hizo Franco. Es muy curioso que Franco, que es la apoteosis del hipernacionalismo, ha sido el gobernante que más ha cedido a poderes extranjeros. Ni los gobiernos de la transición, ni tan siquiera los gobiernos conservadores, ni los gobiernos de izquierda de eh, la democracia actual han cedido tanta soberanía y tanto poder como Franco. Son estas, estas cosas que parece que no nos damos cuenta, pero que existen. La presencia de la Iglesia empieza a ser importante en el gobierno y el famoso Congreso Eucarístico Internacional, que fue un acontecimiento importantísimo en Barcelona en el año 52. Y la educación, otro tema que se nos olvida y que no hemos estudiado. Fijaos lo que digo yo. La Iglesia se hace con la, el poder de la educación porque el Estado franquista es la única dictadura cercana al fascismo cercana al totalitarismo, que abdica de su obligación con la educación. Pero Eduardo, ¿qué estás diciendo? El Estado franquista no abdica de la formación del Espíritu Nacional, una asignatura que por otro lado terminó siendo con el tiempo una verdadera María eh, eh, y algo que en realidad yo creo que la mayor parte de los alumnos por lo que yo puedo recordar de mis. Eh, claro, yo pertenezco a una familia que, claro, tampoco es muy representativa, porque, claro, todos eran de izquierdas, claro, pero mmm, que evidentemente no les daba ninguna importancia. Pero a lo importante es que el Estado, frente a lo que hizo Mussolini y lo que hizo Hitler, que creó una escuela totalitaria para la formación del futuro fascista, del futuro nazi, el esta, eh, Franco consideraba, o el franquismo consideró, que la responsabilidad de la educación era de los padres. Y eran los padres los que tenían que buscarse la vida. El Estado tendría una escuela pública mal dotada hasta el año 70, que es donde empieza, allá hay una preocupación más moderna, por educación, yo, muchos de nosotros, algunos de los que estamos aquí somos hijos de esa, de esa ley, es evidente que abdica. Eso son los padres. Y entonces cuando alguien deja un hueco, alguien lo ocupa que lo ocupa la iglesia, que es la única organización para poder para establecer una red de centros educativos, además de obligar, por supuesto, a, a la cuestión de la, de la religión católica en la escuela pública. Esto es muy importante, la abdicación de Franco, del franquismo sobre la educación, y es la ocupa la iglesia. El poder que tiene actualmente la iglesia, tiene dos orígenes, la iglesia en la educación, este y el invento, y esto es un tema polémico porque yo vengo de donde vengo, y, pero yo tengo mi polémica dentro de donde estoy, en, el, en los conciertos. Los conciertos, que se pueden entender en un momento que no había dinero para construir otros, es otra puerta por la que la Iglesia consigue en la democracia eh, establecer un poder enorme eh, en la educación española. El concurso de 1953 nace cuando en 1951 Franco... Llama desesperado, porque lo llamó realmente desesperado, a Pío XII en una carta, recordándole que hacía 100 años que se había firmado el concordato del 51, que ya no existe porque la República se lo había cargado, y por tanto habría que hacer otro concordato. El Vaticano se calla. Y, eh, y eh, Franco presiona y presiona y presiona, y el Vaticano se deja querer, se deja querer. ¿Por qué? Porque el Vaticano ya tenía lo que quería. Y si, nos, y si negociamos con Franco, estamos negociando con un paria. Hemos negociado con Hitler en el 33, hemos negociado en el 29 con Mussolini, que es cuando se queda el Vaticano, como todos sabéis, los acuerdos de letra. Y ahora vamos a pactar con este señor. A ver lo que nos van a decir los norteamericanos, a ver lo que nos van a decir, a ver lo que nos van a decir los, eh, eh, los gobiernos italianos. Entonces, bueno, al final el Vaticano considera que sí, que vale, que hay que negociar de forma medio secreta, discreta, y será Martín Artajo, que es el que se empeña en esto. Ruiz eh, Jiménez y Castilla, personajes tan interesantes, sobre todo Luis Jiménez, por su evolución, y del propio Castilla también, son los que consiguen eh, hacerlo. Pero os he puesto una frase en rojo para que recordéis una cosa muy importante del cardenal Ottaviani que refleja lo que significa el concordato en, un, en de 1953. Fijaos qué frase tan interesante. Si hay una realidad cierta e indiscutible entre los principios generales del derecho público, es aquella que afirma el deber de los gobernantes de un Estado compuesto casi en su totalidad por católicos y, consecuentemente y concretamente gobernado por católicos, de informar la legislación en sentido católico. Es de una lógica aplastante. Si es un país mayoritariamente católico, gobernado por católicos, la legislación del de país tiene que ser católica. En realidad, es como una especie de adecuación moderna del de Concilio de Trento. Pero es muy interesante, ¿no? Bien, al final el concordato se firma. Y fijaos, fijaos el listado de cosas que consigue. ¿Qué consigue España? Perdón, ¿qué consigue Franco? Pues Franco consigue el privilegio de presentación de los obispos en un complejo proceso de selección. La selección y nombramientos de los obispos era muy difícil, era muy complicada. ¿verdad? Se proponía el seilo entre Madrid y Roma, ¿no? Hasta que al final el Papa nombraba a alguien que le gustaba a Franco esto es lo único que se consigue pero no lo consigue España no lo consigue el gobierno español no lo consiguen los españoles de a pie lo consigue Franco Y por supuesto esto es una obsesión personal de Franco los obispos auxiliares se han nombrado por la iglesia tema interesante, obispos auxiliares no es verdad que todos los obispos esto fue un gol de la iglesia para meter obispos progresistas en 1953 la iglesia Pío XII no estaba por meter ningún obispo mmm, progresista Pío XII no era precisamente progresista los, los, los dos únicos obis, eh, eh, papas relativamente eh, progresistas, uno por su, um, su humanidad personal, como fue Juan XXIII, otro por ser un intelectual, como Pablo VI, o el actual, y podemos entrar en, en los debates que queráis, eh, Pío XII, no, por supuesto. Eh, los obispos austriales sí fue un gol de la Iglesia, pero para tener obispos que no lo nombrase directamente la Iglesia. ¿Conservadores o progresistas? ¿Por qué existen obispos auxiliares? Porque las, las, las diócesis son muy grandes y, y en el pasado los obispos se podían morir en el cargo, no se jubilaban como ahora. Y entonces, claro, las principales eh, diócesis que tienen obispos auxiliares suelen ser latinoamericanas y la de, y la de Milán. Si os interesa esto, son, actualmente son las, son las latinoamericanas, pero pues son muy grandes, y la de Milán. ¿Qué concede el Estado a la Iglesia? Pues mira, una, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce cosas. Financiación pública y subvenciones para construcciones y conservación del patrimonio, además de exenciones fiscales. Unidad religiosa e identificación del Estado con la religión católica. Concesión de estatus jurídico para las órdenes religiosas. Competencia de la Iglesia en los matrimonios. Todos los católicos tienen que casarse por la Iglesia o si no, no se han casado. Censura de libros y materiales escritos, radiofónicos, musicales, teatrales y cinematográficos. En realidad, la censura franquista. Eh, dejó de ser falangista muy pronto. La, y la censura falangista no era mojigata. La censura, eh, censura falangista dejó eh, algunos aspectos mm, eh, sin, no obsesivos de, de, del sexo, de la moral, y, tanto como la iglesia, que sí, evidentemente era lo más importante. Derecho a constituir universidades, derecho a crear emisores de radio y publicación de periódicos y revistas. Recordad que el debate se convierte en el ya. Protección contra la intrusión policial sobre propiedades de la iglesia. Esto me recuerda a lo que hace ahora la, el ejército y la policía de, de Israel en las mezquitas. fijaos qué cosas. Exención del servicio militar para el clero. Necesidad de contar con la aprobación de la autoridad de Fisiana para procesar a un miembro del clero. Y esto fue, esto era, la iglesia fue celosísima. Daba igual que el cura fuera muy rojo. No importaba, aunque el obispo fuera muy conservador. La Iglesia no tole, a menos que hiciera algo muy, muy, muy rocambolesco, y entonces se va a la cárcel la de Zamora, la Iglesia siempre defendió a sus, a sus, a sus sacerdotes. Monopolio del culto público menos en el protectorado de Marruecos. Claro, no se podía, lógicamente, por razones obvias, y esto que genera tensión, porque los norteamericanos se enfadan. Truman y ese Howell se enfadaron, porque eh, no se permitía a los protestantes. O la famosa anécdota, hay una anécdota que parece que es verdad cuando Eisenhower llega a hablar con él y dice, mire, todos estos de y todos estos generales y demás, estarían todos aquí en la cárcel porque todos son protestantes y todos son masones. Monopolio de la enseñanza religiosa en la escuela pública, aunque los niños de otras confesiones podían no cursar religión. Cuidado, si un niño de un padre musulmán, pensar un niño de la Guardia Mora, iba a la escuela pública, tenía derecho a no asistir a la escuela a la clase de religión, pero no los que fueran ateos, agnósticos o apóstatas. Es decir, mi padre y mi madre, y mi, mi padre y mi tío tuvieron que estudiar la religión católica porque eran ateos, pero no no podían, porque no se contemplaban estas realidades. Es decir, en, la, en España, en, los, en la dictadura franquista no había ateos, ni agnósticos, ni apóstatas. Una apóstatas es imposible, claro. El concurso de 1953 generó esa tensión protestante Franco consiguió el reconocimiento internacional haciendo muchas confesiones, es el triunfo de la Iglesia, no del Estado franquista, es el triunfo de la Iglesia, que defendió siempre sus prerrogativas, pero que en muy pocos años entró en contradicción. No se modifica hasta la transición con el Acuerdo del 76 y los Acuerdos del 79, que sea, hay, evidentemente son modificaciones importantes, que no vamos a ser tampoco, eh, pero, um, pero que no... Eh, generar un concordato. La pregunta es, y ahí lo dejamos para, ¿tiene que hacer un Estado como el Estado español un concordato con la Santa Sede o un nuevo acuerdo? Este es un tema. Y vamos a terminar ya, y entramos ya en, en, en el debate, con los años 60 y 70. La Iglesia empeza, eh, ya había empezado corrientes que comenzaban a despegarse de la vinculación con el franquismo. Incidiendo sobre todo en lo socioeconómico. ¿Por qué? Porque, claro, muchos curas jóvenes, curas que se habían formado ya al acabar la guerra civil y, por tanto, no habían vivido la tensión ni la violencia anticlerical, empezaron a ser conscientes de que la mayor parte de sus feligreses eran muy pobres. Porque la gente, era muy po la gente fue muy pobre hasta, hasta entrados los años 60. Otro de los mitos, ¿no? Ten en, cuenta que, ten en cuenta que la política económica de Franco generó más miseria. Desde 1939 hasta 1961-62, miseria y miseria. ¿Y eso quién lo estaba viendo? Eso lo veían los curas. Y un cura joven empezaron a tener sensibilidad. Ya de la acción católica se van desprendiendo las hermandades obreras, la juventud obrera católica, que empiezan a no vincularse al sindicalismo vertical. La iglesia es la única institución que puede hacer lo que quiere dentro del franquismo. La única, muy importante. Esto es muy importante. Se trata de un sindicalismo que al menos introducía reivindicaciones sobre los salarios y una mayor distribución de la riqueza. Con el tiempo, ahí se van desgajando los que se van saliendo de las eh, asociaciones obreras católicas y formarán comisiones obreras, ya que la UGT fue duramente, esto se olvida, la UGT fue duramente castigada y descabezada hasta seis veces. Recordemos la, la capuchinada de los eh, estudiantes en Sarriá, en la jerarquía aparece un cardenal nuevo, que es el arzobispo de Sevilla, el cardenal Bueno Monreal, que se atreve a intentar convencer a Franco de que hay que cambiar, que hay que ir hacia algún tipo de democracia, que hay que, eh, por lo menos, a la italiana, ya que el modelo italiano parece que funciona, el modelo de la democracia cristiana, luego todos sabemos lo que es ese modelo. También hay que aplicar la doctrina social de la Iglesia, es decir, que no vale con el falangismo, porque Bueno Monreal, al menos... Aun siendo arzobispo y estando sentado en, en, en la Catedral de Sevilla, en, la, en, las, en uno de los grandes templos de la Iglesia Católica, era consciente de la Real social Andaluza. Era muy consciente de eso. No era ciego. Por otro lado, en el seno del clero vasco y en el catalán empieza la pulsión nacionalista. Es decir, ¿veis? Ya empiezan las grietas. Es decir, empiezan las grietas que tienen que ver con lo que está ocurriendo en el mundo con lo que está ocurriendo en España. Y, y en esto llega el Concilio Vaticano II en la que de los 74 obispos españoles, algunos no pueden ir porque son muy mayores, los obispos españoles no hicieron un gran trabajo, solo condenaban el comunismo y el reforzamiento de la autoridad de la Iglesia y defender el Estado confesional, es decir, eh, eh, la presencia española en el Concilio Vaticano II fue eh, irrisoria, la, porque la teología, en, además, la formación teológica en España estaba muy atrasada, es decir, los teólogos españoles si se les com, eh, compara con los alemanes, porque son la, los grandes teólogos de la Iglesia Católica, estaba años luz. Eh, pero claro, el concilio está superando muchas cosas del concordato. De hecho, hay dos documentos que inciden y que caen como una losa que hacen que, por ejemplo, el famoso obispo cantero, que me parece que era el arzobispo de Zaragoza, dice que si el, el concilio vaticano se aplica en España, España se destruye. Es muy interesante esto. El obispo Cantero, como luego muñó el, el Guerra Campos, que fueron los dos grandes mantenedores de la ortodoxia frente al resto de los eh, obispos. La Gadium Spet es un documento eh, conciliar que reconoce el derecho de los obreros a crear sindicatos y acudir a la huelga. Condena los sistemas dictatoriales, y exige la distribución de la riqueza y defiende los derechos humanos. Es decir, todo lo que se estaba haciendo en España. Y en la Declaración de Dignitatis Humanae, se conoce la libertad religiosa en la práctica libre de cada confesión. Un, evidentemente, un asunto que va contra la intolerancia religiosa. Y aquí es donde empieza el conflicto. Cuando el, el franquismo empieza a ver que la Iglesia está caminando hacia algo que no lo entiende. ¿no? Porque la Iglesia es consciente del futuro. La Iglesia quiere colocar un, colocarse en el futuro en un lugar importante y sabe que tiene que empezar a despegarse. Se crea la Conferencia Episcopal en el 66, todavía el obispo Morcillo es muy conservador, pero en el, en el 71, en, cuando muere Morcillo, y en marzo del 72, cuando ya entra un señor que se le conoce poco, pero que es decisivo en ese cambio. Ya sabéis de quién estoy hablando, de Tarancón. Es muy interesante la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes de 1971 en el que empieza a considerarse de que esto de que España sea un estado confesional, cuidado, no estamos hablando de laicismo, de, de no confesional, que no puede ser. La Asamblea hace un estudio sociológico y descubre que la mayor parte del clero joven ya no es adicto al régimen. Y que está, porque el régimen ya no está conectado a la realidad social de España. En la Asamblea se discute aunque no se aprobó, que la Iglesia tenía que pedir perdón porque se había identificado con el franquismo y una, el elemento de reconciliación tiene que ser pedir perdón. Esto es muy interesante en esta época en la que todo el mundo se le pide que pida perdón porque podemos interpretarlo de otra manera, como algo sincero completamente de una parte de la Iglesia o fue la idea de que si no se pedía perdón y no se despegaban del franquismo en una futura transición, la Iglesia podría ser atacada por los rupturistas, ahí lo dejo. En, la, en definitiva, la Asamblea quería una Iglesia distinta al concordato y desvinculada. Y estos desencuentros claramente se dan con Vicente Enrique y Tarancón, que es un personaje clave en la historia contemporánea de España, que generó enormes odios, voy a ser rápido, en el que a través de la conferencia episcopal empieza a, a crear un cambio recordar cómo se le insultó en el propio funeral de Carrero Blanco, cómo el ministro de Educación no le dio la mano, esto es impensable, este es el famoso caso añovero. no voy a explicarlo porque ya sabéis cuál es la cuestión, tiene que ver con el nacionalismo, pero fijaos, ahora voy a, voy a hacer una cosa que os va a generar conflicto. Ahora me voy a poner desde el punto de vista franquista, me voy a poner desde el punto de vista del Estado y tenemos que entender a Carrero Blanco, digo a Carrero Blanco, no, a Carrero Blanco no, porque está muerto, tenemos que entender a Arias Navarro, pero Eduardo, ¿qué estás diciendo? Sí. Claro, Arias Navarro, en su lógica, y absolutamente en una lógica aplastante, dice, hemos hecho una guerra civil, hemos encumbrado a la Iglesia a todo, la Iglesia lo domina todo, hemos concesiones totales, y ahora nos salen con esta, con un obispo que cuestiona la unidad sagrada de España, con un cardenal que puede excomulgarme porque quiero expulsarle, como había expulsado la, la, la República al Cardenal Segura, y a la República le daba igual que te excomularon o no, y ahora esto es lo que nos hace la Iglesia, es decir, la Iglesia se le ha permitido todo y ahora se enfrenta al Estado Español, que somos nosotros los gestores de ese Estado Español en estos momentos, por tanto, ¿entendéis lo que quiero decir? La Iglesia siempre es la Iglesia, Franquista o no franquista, demócrata o no, de mal, es la iglesia. Por supuesto, claro, entró el, el arzobispo de, de Toledo, que era más moderado, eh, y Franco, que es verdad, que cuando en uno de esos momentos de lucidez dijo, Dios mío, ¿pero a dónde vais vosotros? Estáis locos, ¿no? Y todo esto. Lo que está claro es que hubo un, una parte, y eh, eh, bueno, pues las memorias que se post, eh, publicaron póstumamente en el año 96, él explica esto, Enrique Tarancón. Eh, eh, eh, Vicente Enrique Tarancón tuvo muy buen. Eh, tuvo, eh, eh, más que suerte, tuvo un enorme aliado, el Papa Pablo VI. Decir, Pablo VI era un personaje que conocía el fascismo, y Pablo VI es un personaje que sentía verdadera tirria por Franco. Y si tienes al Papa detrás, es muy difícil que te toque alguien, ni el propio Franco. El problema es que el Papa Pablo VI, como todas las personas, se muere, y el siguiente se muere muy prontito, después de tomar una manzanilla, y... Viene un papa que le castigó, le castigó de una manera brutal, porque se lo cargó literalmente. Ya sabéis de qué papa, de papa estoy hablando, ¿no? Y entonces esto es ya el final. Y, eh, y ya con esto voy a, a ver esta, y, y esta es un poco la idea. La idea, a ver, eh, es que nos demos cuenta de que nuestra realidad actual es heredera del franquismo porque muchas de las cosas que la dictadura franquista ha otorgado a la Iglesia Católica no se han tocado. Evidentemente, España no puede ser un Estado católico, pero eh, los padres de la Constitución permitieron que la Iglesia Católica apareciera en la Constitución, cosa que no aparece ni la musulmana, ni la judía, ni ninguna otra. Por otro lado, toda la cuestión de la enseñanza, la facultad de tener universidades que den títulos universitarios, etcétera, etcétera, esto viene del franquismo. Y por tanto, es muy interesante que entendamos también que la iglesia católica no la debemos identificar exclusivamente con el franquismo. La iglesia católica necesitaba el franquismo para resurgir y cuando lo consiguió, lo que pretendió posteriormente es mantener su independencia siempre. Y si hay que defender a un cura que a lo mejor... Había como este, eh, ¿cómo se llama? Javier, me parece que era, era, un, era, un, era un sacerdote en Sevilla que tenía una, eh, había, era muy famoso, que tenía mucha eh, cuestión social y bueno Monreal se negó taxativamente a que se le metiera en la cárcel. Es decir, la iglesia es un, ha sido siempre un poder dentro del Estado español que no, y, y, y eso genera conflicto. ¿Cuándo ha generado conflicto? Con el despotismo ilustrado que es cuando el despotismo ilustrado no quiere que exista un poder dentro del poder, compañía de Jesús, es el regalismo de los monarcas españoles, es el galicalismo de los borbones, luego evidentemente el Estado liberal no quiere un ni el Estado contemporáneo eh, eh, no quiere un poder dentro del poder y Franco lo es el único gobernante que permite que exista un, eh, un Estado propio dentro del Estado español porque lo necesita, a cambio de el apoyo permanente. ¿Qué ocurre? Como la Iglesia, cuando ya no le interesaba apoyar a Franco, porque la Iglesia era consciente de que iban a cambiar las cosas. La Iglesia no es una institución que no tenga visión de futuro, tiene una visión de futuro completa, no vive anclada en el pasado, tiene una enorme visión de futuro, siempre la ha tenido, siempre la ha tenido, considera que si sigue anclada al franquismo, se aboca a un enorme problema que le va a venir después. Claro, la Iglesia, en realidad, y ya voy a terminar, el problema que tiene con la democracia no es tanto con los gobernantes españoles. Los gobernantes españoles han sido todos muy respetuosos con la Iglesia Católica, por mucho que la Iglesia Católica diga. La Iglesia Católica habla de que la democracia española ha combatido a la Iglesia, a, a la familia. Nada hay, nadie ha hecho más que los gobernantes de la, de la democracia española por la familia española. Es decir, hay una serie de mitología. Los gobernantes españoles se han portado muy bien. El, el gran enemigo de la iglesia católica no han sido los gobernantes españoles, ha sido la sociedad española. La sociedad española no está dispuesta a que se le impidiera tener divorcio, a tener aborto, a tener matrimonio de, de personas del mismo sexo y a tener una vida personal donde nadie se tiene que meter. Y esto es muy importante. Ese es el drama de la Iglesia Católica, no el del Estado español. El Estado español es escrupuloso. Yo no sé si hay ni, no hay ningún Estado, hombre, en Polonia, lógicamente, en Hungría, estos países donde evidentemente se conculcan ya muchos derechos, pero no hay ningún Estado, y vamos a olvidarnos de los Estados latinoamericanos, que son en muchos aspectos bastante más separados de la Iglesia Católica que el, español, que el Estado español, que es el que más ha sido respetuoso con la Iglesia Católica en democracia en democracia. Y esta es la cuestión. No sé si he sido muy rápido, si he creado mucha polémica, eh, pero ahora vamos a la parte interesante, que es que... Y os agradezco que os agradezco mucho la atención eh, de todo esto. Yo no sé si, si me veis o no me veis, o me escucháis, o... Sí, están, te, te escuchamos. Eh, ¿Y me veis? Te vemos, por supuesto. Ah, perfecto. Abrir, bueno, pues se, voy a abrir. Muchas este. gracias de verdad por la atención. Es un tema que me apasiona. El tema de la Iglesia es un tema que me apasiona, eh, bueno, en todos, la historia contemporánea es apasionante. Ya, bueno, pues eh, abrimos entonces, eh, como está previsto en todas las, estas sesiones, la posibilidad de intervenir y entonces, pues, eh, que quiera levantar la manita, sabéis que abajo en la parte de eh, reacciones, en la caraturita esta, levantéis la mano y os iré dando la mano según la palabra, según vais diciendo. Eh, lógicamente son preguntas al, al ponente, pero también, también se admiten algunas opiniones, pero moduladas, cortitas y concisas. Eh, Pedro, pero Antonio, adelante. Buenas tardes, Eduardo. Eh, me ha encantado tu exposición. Eh, bueno, me, me interesa mucho todo lo que ha relacionado con el siglo XX, eh, con el tema del franquismo, y esto en especial también. Eh, hemos tenido la suerte, yo estaba militando en la agrupación de San Martín, en Madrid, de los años 70 y 80, y ahora ya me he venido a Jaén. Bueno, el tema que te quiero preguntar, sobre las denuncias que se hacían en el franquismo a través de la confesión, ¿hay pruebas de que eso existiera? Una. Y la otra. Eh, el epígrafe que se ponía que España era la Reserva Espiritual de Occidente. ¿Cómo ves eso? Gracias. Bueno, pues la primera no lo sé. No lo sé. Yo imagino que alguna denuncia sí. Es decir, aquel, que te, aquel sacerdote que se tomaba muy en serio su ministerio, no creo. De todas maneras, yo creo que muy pronto la gente entendió que hablar con un cura eh, de cosas que no tenían que ver con, eh, con los pecados de la, del sexo y demás era peligroso. Si la gente sabía. Porque yo creo que siempre, siempre se ha mantenido, y no solo entre las personas de izquierdas, una cierto recelo hacia, hacia la iglesia. Yo creo que dentro del régimen también. Es decir, también había personas que tanto, tan, tan, tan, tan, tan tanto sacre, tanto, crucifijo, tanta iglesia, tanta iglesia, no, no, no, no. Y lo de la reserva espiritual de Occidente es una de las cosas. En, en la época franquista hay una serie de, de, de, de frases. Hay dos frases que son impresionantes eh, una que es inentendible y la otra, esta sí es entendible la inentendible es una unidad de destino universal si es entendible es, eh, eh, viene a decir que España es, una, es un estado que ha existido desde siempre y que existirá siempre es completamente ahistórico España no ha existido siempre y ni va a existir siempre como no existió el imperio romano es decir, recordar que España eh, afortunadamente surge en la época de Viriato, que como sabéis era era extremeño o no, no, o era portugués, tierra portuguesa, y que España existiera siempre a lo largo del tiempo, esa, es, es una realidad, esto es, es esa frase. Y la reserva espiritual de Occidente es una frase muy interesante porque, claro, había que demostrar al, a Occidente que frente al comunismo, que atacaba tanto a la iglesia, pues la iglesia siempre ha sido muy combativa contra el comunismo, pero mucho menos contra el fascismo, pues España es una reserva, es una reserva, ahí está, y por lo tanto hay que, hay que acudir a ella. Porque además, luego en todo el mensaje franquista está esa cuestión de ah, todos que están dados de vuelta, todos, ¿veis? ¿Veis? Todos todos ahora se dan cuenta que España ya había luchado con, con la división azul, ya habíamos luchado contra los comunistas, somos la reserva espiritual, etc. ¿no? Toda esa propaganda, no toda esa mitología, el, el franquismo es un régimen mitológico eh, generado a través de mitos, y eh, el mito del desarrollo económico, el mito de no perseguir a los judíos, el mito eh, y defenderlos, el mito de no entrar en la guerra mundial. Todos esos son mitos, porque no es verdad. Eh, y eso lo prueba la... Y, y la reserva espiritual estudiante viene muy bien. La iglesia, le, le, a la iglesia no estaba muy interesada en, en legitimar al franquismo de forma eh, internacional, pero algo tenía que ceder. Bueno, pues firmamos esto, legitimamos el sistema, porque a cambio vamos a conseguir todo esto. no Entonces, lo consiguieron, no evidentemente. Eso no quiere decir que no hubiera obispos y hubiera cardenales que sintieran... Eso, claro, lo sentían, ¿no? Pero lo importante siempre, y por favor esa es la tesis que yo creo, es que la Iglesia es un poder independientemente de que existan otros poderes. Es ellos, y ellos consideran que cuando sirve una cosa, sirve, y cuando no, no. De hecho, por ejemplo, voy a crear otra polémica, estoy convencido de que si la derecha actualmente se le ocurre, al volver al poder, establecer algún tipo de legislación sobre la gestación subrogada, va a haber conflicto. Porque eso ya es, es, es la única cosa que la derecha se puede atrever a tratar sobre eso que en, en lo que la Iglesia se cree en el derecho de intervenir. Porque la, la, la, la Iglesia siempre ha considerado que tiene derecho, lo habéis visto en el PowerPoint, tiene derecho a intervenir en los asuntos que ella estima que debe intervenir. Yo tuve una discusión una vez con una persona muy religiosa en el instituto, cuando, me decí, cuando le dije, digo, es que la Iglesia... A través del matrimonio de las personas del la mismo sexo, como sabéis, es una reforma muy leve del Código Civil que solo la puede hacer el, el Congreso de los Diputados porque afecta a un derecho y por tanto no es una concesión del gobierno socialista, es el Estado español reconoce un derecho, los derechos no se conceden, los derechos se reconocen y se garantizan. Entonces, tuve una discusión cuando dije, y él me dijo, la Iglesia puede opinar e intervenir en lo que le dé la gana. Y yo le contesté, bien, acepto esa cuestión, pero entonces tendrá, entrará en el fragor. Del debate público y tendrá que atenerse a las consecuencias de la crítica, de la crítica profunda y en algunas veces salida de tono que una parte de la sociedad establece. No olvidéis nunca que la Iglesia Católica es la única institución, organización, corporación, la única, la única que se manifiesta públicamente contra el reconocimiento de derechos de las personas. Cuando tú te manifiestas porque te pagan poco, cuando tú te manifiestas porque no te dan subvenciones, cuando tú te manifiestas porque estás en paro o porque las pensiones son muy bajas, como en el caso francés, o porque hay que ver, Jopé, es que los vascos tienen un mejor concierto que yo. Es decir, cuando tú estás defendiendo un derecho en una manifestación, no lo estás haciendo contra nadie, simplemente estás reivindicando un derecho, que es tu derecho a tener un mejor salario o una pensión digna, como están haciendo los sindicalistas franceses. La Iglesia se manifiesta contra, el contra los derechos del divorcio, contra los derechos del aborto y contra los derechos de los matrimonios de las personas del mismo sexo. Esto no debe olvidarse tampoco nunca, porque la Iglesia considera no solo que tiene que opinar, sino que además tiene que entender y además lleva el argumento al revés, estableciendo que es el Estado español el que obliga a la gente a abortar, a divorciarse, a ser gay y a casarse. Y ese es, es un discurso que, afortunadamente, no cala en la sociedad española. Cala en determinadas formaciones políticas de color vivo y relacionado con la naturaleza, pero no en la sociedad española. Y ese es el drama que tiene la Iglesia Católica. El gran conflicto que tiene la Iglesia Católica es que la sociedad española, como la francesa, como la italiana, como la norteamericana, es mucho más está más secularizada. De hecho, este auge de la Semana Santa es anecdótico y superficial. La sociedad española ha encontrado en las cofradías una manera de divertirse, una manera de socializar, y estoy respetando que existen personas religiosas, y la iglesia lo está viendo como el triunfo de la iglesia. Pero el, el, el, la, el, la clara eh, eh, crisis de la iglesia es que cada día necesitan más sacerdotes latinoamericanos y africanos para diócesis que ya no son de los extrarradios sino de las grandes iglesias del centro de Madrid o de Barcelona. Por tanto, es muy interesante todo esto de la Iglesia. Y me no, callo gracias, no, no, no, no. Eh, Te explicas y te, te, te, apasiona, veo que te, te apasiona un montón cualquier tema, se te pone el delante. y. y el... eh, mira, es que, eh, perdona, pero es que hay una cosa, ojo, que es que yo, eh, lo que más me llama la atención es cómo, cómo caran determinadas cuestiones y no se ven desde otra perspectiva. Lo de la guerra civil. La guerra civil es por la violencia. La violencia del año, en la primavera del 36, la violencia, pero resulta que vamos a ser ecuánime, muy ecuánime, ecu sí, sí, yo no niego que hubiera violencia. De hecho, el propio Indalecio Prieto sufrió la violencia, eh, no, Largo Caballero eh, sufrió la violencia de los policías de Indalecio Prieto, es decir, en la propia izquierda. Bien, Pero es que esa violencia, ¿quién la genera? O solamente la generaron los obreros. Yo explico una cosa muy importante en clase que es, ¿qué es la violencia? La violencia es quemar conventos Sí, la violencia es desenterrar momias de, virgen, de, perdón, de, de de monjas y destruir, sí. ¿Esa violencia es condenable hasta en el pasado? Sí. Pero es que nos olvidamos que detrás de la quema de conventos, detrás de la profanación de templos, hay miles de, campesí, miles de jornaleros andaluces y extremeños que en silencio morían porque no tenían la tierra. La violencia es romper unos escaparates en Francia eh, eh, cuando uno se manifiesta por las pensiones, pero violencia es cuando se desahucia una familia a las seis de la mañana porque no puede pagar el alquiler. La violencia tiene muchas facetas y la violencia anticlerical es condenable. Por eso hay que leer la catedral de, de Blasco Ibáñez. Pues es que yo, A mí Blasco Ibáñez no me gusta mucho. No me gusta mucho ni como político ni como personaje. Me parece que era un, un, un populista muy grande, pero, pero la catedral está muy bien escrita. Y entonces, la idea es, ¿qué es la violencia? ¿Quemar conventos? Sí. Sí, sí, sí, sí. Pero la violencia es dejar morir de hambre a la gente. Entonces, ¿dónde está la violencia? Y no estoy hablando de la violencia de Franco, fusilando gente, no. De mo dejar morirse de hambre. Por tanto, yo me apasiono mucho porque se nos olvidan las cosas con mucha frecuencia eh, eh, por ejemplo, yo me apasiono mucho con el sufragio femenino, con ese tipo de cosas. no Por ejemplo, tema de la iglesia. porque hay una parte de la izquierda, y no toda, que está en contra del de reconocimiento del sufragio por la iglesia? Porque, y eso le ocurre al socialismo belga también. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una enorme influencia sobre la mujer. Pero no es verdad que la izquierda votara en contra del de establecimiento del sufragio femenino, de los, no, de los 102 diputados... O no, o 92, ochenta eh, y tantos del PSOE votaron a favor. Si son este tipo de cosas que son importantes. Bueno, por favor, hablar vosotros, porque ah, si no. Sí, claro. eh, Antonio, por favor. Eh, sí, bueno, muchas gracias, Eduardo. Eh, bueno, pero a Pedro Antonio Campos simplemente le quiero recomendar unos libros de Lucio Martínez Pereda, eh, que ha estado publicando en los últimos años sobre el papel de la represión de la iglesia a escala, digamos, eh, no tan política o tan de estructuras políticas, sino en la sociedad. Eh, particularmente el libro de Miedo y Represión en la Retaguardia, increíble. Eh, en el pan y la cruz, es decir, eh, la represión de la iglesia entre los pobres de España, increíble. Y su libro sobre la simbología y el uso, hasta los años 60, que hizo el catolicismo de España. Eh, bueno, yo creo que leyendo esos libros, eh, porque ahí aparece efectivamente cómo la censura, digo, perdón, cómo la, la iglesia utilizó hasta la confesión, efectivamente. Se, se, hay cantidad de cartas en el propio libro este de medio y Represión, donde se ven claramente que son cogidas. ¿Por qué? Porque la iglesia daba los certificados de buena conducta para cualquier tipo de cosa, de empleo público, etcétera, tendría que ir con un certificado de buena conducta del párroco. Y entonces, a través de ahí, firmaba o no firmaba, e incluso, en fin, es complicado, pero yo quiero deciros que, vamos, yo creo que no ha habido mmm, una institución tan importante para imponer una moral y una represión en la sociedad, ya no a nivel político, en la sociedad como la española, se dice muy poco, o sea, y, si, y sinceramente, para ver, por ejemplo, todo lo que fue el control, ya no de las prisiones, que fue importantísimo, de educación, sino sobre todo en los sectores represariados de la guerra en el interior de la nación, cuando tenían que ir a pedir los certificados de buenas conductas, etc., es impresionante. Eh, digamos que no hay una institución que ha hecho tanto daño a la sociedad como ha sido el catolicismo de España, sinceramente, en este periodo del franquismo. Pero Eduardo, mmm, hay una cuestión que te quiero comentar. Afortunadamente hay personas que viven y que son testimonio de un tema mmm, que yo veo que es un blancamiento de la Iglesia Católica la figura del Cardenal Tarancón, que efectivamente, como tú has dicho, se ha, se ha escrito poco. Pero es que lo, lo poco que se ha escrito, muchas veces por sus apologistas, eh, da una figura de él que no se corresponde a la realidad. Porque, por ejemplo, eh, como digo, ha habido personas que obvio murieron no hace mucho, como fue el caso de de Paco García Salve o el actual vivo Mariano Gamo, donde él te puede explicar claramente quién era, quién era, porque este vive, aunque tiene 92 años, eh, quién era Tarancón. Porque para él Tarancón fue el tapón el tapón de no haber desarrollado en España la, el Concilio Vaticano el Concilio Vaticano o sea, fue eh, un tapón, eh, Taranco, aunque parezca lo contrario. Yo te cuento que el, el concilio Vaticano II acabó en el 65 y la ley española que garantizó el que se pudieran, bueno, ejercer otros cultos, a pesar de todo, de manera casi privada, fue del año 68, tres años después. Con esto te lo digo todo. O sea, es decir, hay que tener mucho cuidado en esta operación blanqueo que hizo la Iglesia en la transición política con Tarancón. A, a, a pesar de lo que tú dices es cierto, es decir, que hubo sectores, digamos, del búnker que utilizaron a la figura de Tarancón para sus propios propósitos políticos. ¿no? Pero, en fin, lo que te quería es matizar esto. Pero la pregunta que te hago es sobre el tema de la Cruz del Valle de los Caídos. Ah. Teniendo en cuenta que tú has estado en comisiones, en fin, de memoria histórica, etc., eh, Vamos a ver, hay algunos que abogamos porque no, esto tiene que acabar, la cruz está, porque la cruz es el mayor, digamos, monumento o sea, al nacional católico. O sea, claramente el papel, y bueno, no solo por algunos historiadores que así lo han dicho, que dicen que a ver qué pasa con esto, pero bueno, ya tenemos la ley, eh, de momento la congregación de la Santa Fe está allí. Eh, ¿Tú qué opinas de todo esto? Porque, ¿Cómo se puede abordar? Porque claro, yo creo que es que es un tema de fondo, porque desgraciadamente yo lo que veo es que en España hay una sociología del catolicismo mayoritario, mayoritario que, digamos, ampara el legado histórico del franquismo. Yo no sé cómo tú lo ves. Bueno, eh, eh, vamos a ver. Eh, yo, la, la última, eh, empezando por el final. Sí, es verdad que hay un amparo hacia el franquismo, evidentemente, de una parte de la sociedad española, eso es evidente, y, y, y por parte de las formaciones políticas de la derecha española, que siempre, que no han, nunca se han despegado del franquismo, nunca, si no hay una condena, claro, si en España no hay conservadores a la británica ni conservadores a la francesa que tengan un concepto distinto, no, eso es, eso es evidente, pero sí es evidente que, en cambio, sí si hay un despegue con, eh, de la idea de la moral católica, la moral sexual y la moral de la vida, eh, eh, eh, creo que siempre y hasta en la época franquista ha habido intentos por parte de las personas de tener una, eh, con muchas dificultades una vida sexual y una vida privada eh, más libre, ¿eh? con muchos esfuerzos y, mucho, y muchos problemas, evidentemente, Eso, eh, eh, sobre todo eh, no para el caso de los homosexuales donde... Eh, el, el mayor, los mayores represores de los homosexuales fue parte de la sociedad española, la propia iglesia la propia sociedad española, a través de las delaciones ¿eh? como se hacía en la Inquisición es decir, esto es, esto es otra cosa que se nos ha olvidado y hay, son tantas cosas bien lo del Valle de los Caídos, claro, se habla por ejemplo hay conflictos en algunos sitios cuando se dice que hay que tirar una, una cruz y entonces salen los católicos y dicen bueno, pero es que la cruz ya no está vinculada al franquismo claro, eh, eh, ya no está vinculada a, a, a Franco ya ¿Y, y, ¿y cómo sabemos eso de que no está vinculada? Porque no es lo mismo, no es lo mismo que Felipe II, para poner un ejemplo así, levantara una cruz en un, en un, en un cruce de caminos y aquí, aquí Felipe II levantó una cruz vale, levantó la cruz y al otro lado podemos permitir que eso exista ¿no? o las cruces que existen en las catedrales, en las iglesias. Pero la, la Cruz de los Valles de los Caídos se hizo por eso, estoy totalmente de acuerdo contigo y es muy difícil solución. Aparte de que salgan los sacerdotes de allí, los religiosos, ¿Cómo acondicionas eso? Porque la idea es acondicionar eso como un centro de reconciliación. ¿Pero cómo? Saca, sacando todos los muertos, que está aquello de, eh, creo que está espantoso. Eh, ¿Y luego cómo? Eh, ¿Se quitan las, el, el, los frescos? ¿Se pinta alguien con la hoja y el martillo o con la barretina eh, eh, o, con, eh, eh, o con la rosa, bueno, no la rosa, el yunque de los socialistas? ¿Cómo se hace eso? Claro, es que, es que es impresionante, es impresionante. Yo no sé dejarlo. Yo soy muy poco amigo de las destrucciones, yo soy muy, yo soy muy poco iconoclasta, yo no soy muy talibán en esa cuestión, pero ¿cómo hacemos? No lo sé. Eh, ponemos, esto es un museo, porque no es lo mismo que yo saque una pieza y lo lleve a un museo. Y diga, esto es, este es el sombrero que usaba mmm, Franco, no sé qué, eso. este es el como firmaba las sentencias de muerte. Es muy interesante ver ¿no? cuál era la pluma que utilizaba. Bien, pero ¿cómo hacemos? Claro. Porque además el Valle de los Caídos es. El símbolo de la victoria, eh, de la victoria, de la victoria, exclusivamente, nada más que de la victoria. Y además hay otra cosa que, y hay que insistir, es un eh, el monumento ilegal. ¿Pero cómo que es un monumento ilegal? No, es un monumento ilegal porque están enterradas personas que no dieron sus herederos consentimiento. Si tú sacas un muerto de una tumba, si tú sacas un muerto de una tumba y no te da un juez un un eh, un eh, o, o, o la autoridad competente, no sé quién es la autoridad competente en España en eso, de, de poder llevar el, tu muerto de un cementerio a otro porque resulta que te apetece que esté más cerca de tu casa, es un delito. Y, el, y ellos, como no pudieron llenarlo con todos los propios, porque muchos se negaron también con otros. Entonces, eso, pues no lo sé, a lo mejor habrá que respetar el edificio y, y explicarlo. Aquí, tal, tal. Pero el problema de este país es que mientras existan fuerzas políticas tan importantes como las que sabemos que son, que no acepten que aquello es el horror, que aquello fue acabar con todos los derechos y que es horrible, y que es horrible desde su, desde su eh, eh, todo de su propia estructura y luego puedes criticar a los socialistas a los eh, nacionalistas vascos si la constitución del 31 hay cosas que están bien o están mal o están mal hechas o mal puestas o, bueno vale pero es que no asumen eso no asumen no se asume eso y como no lo quieren asumir no lo quieren asumir porque no lo pueden asumir porque no no, lo, no pueden hay una imposibilidad pues seguiremos así por los siglos de los siglos, hasta que las generaciones más jóvenes se olviden. Y entonces, bueno, pues yo no lo sé, no sé cuál es la solución, no sé cuál es la solución. Y lo que dices de, de Tarancón es muy interesante, eh, porque yo eh, iría más allá. Y no será que además ese, ese despegue del franquismo, y eso ya lo he intuido, era porque evidentemente había que buscarse un lugar bajo el sol dentro de... Dentro de la democracia. Y si se estaba tan vinculado con el franquismo, podía generar conflictos. La iglesia siempre ha intentado sobrevivir. Es verdad que la iglesia dio un ejemplo en ese aspecto. Parecía que la iglesia, y más que el ejército, pues, hoy si parece que se despegan. Y luego vimos la, la, la, la, la reacción. Las primeras cosas tímidas que hizo un señor ministro de un gobierno de derechas un señor inteligente, eh, de una familia superculta e inteligente, como son los Fernández Ordóñez, que se le ocurre, a crear una ley del divorcio, Farragosa, donde la sabía porque era Farragosa, menos mal que luego la reformó Zapatero, eh, se lanzaron a la calle como llenas Porque claro, una cosa es decir, vale, ya no somos franquistas, pero otra cosa es tocar aspectos profundos. Y en ese aspecto la Iglesia... Ha, a diferencia del ejército, que por muchas razones se ha cambiado y se ha modernizado, la iglesia ha vuelto a unas cuestiones de un poder. De hecho, lo vemos, ¿no? Yo no sé qué hacer. Hay veces que el cuerpo te pide por un, eh, eh, dinamitarlo, pero es que eso no puede ser, claro, porque se generaría un conflicto. Pero también es verdad, os digo una cosa, ¿cuánto conflicto ha habido por sacar a Franco? Al final teníamos mucho miedo y no pasó nada. No pasó nada más. Y tuvo que ir a un helicóptero y sacarle. Así. Y, y con esos personajes, ese señor que es el heredero de la familia Borbón de los legitimistas, personaje lamentable, y su, y, su, y, su, y, su, y su tío, y su no sé qué, allí nada más, y los cuatro locos de siempre, ¿no? No lo sé. No lo sé. Yo que te quería hacer una, una pregunta, porque en tu, en tu exposición, en el desarrollo del nacionalcatolicismo, has hecho mucho hincapié en el tema de lo que es la la Iglesia al Vaticano. Pero yo me gustaría que, aunque a lo mejor pueda ser motivo de otra charla, o en todo caso, el tema de las congregaciones que pululaban durante el franquismo y que suponían proponían claro. un soporte en, ya en las estructuras políticas y económicas. Joder, ¿qué, no, no? qué pregunta, claro. Hablando eh, no, del, del, del, del Opus, o sales, de, la, de, la, los, de propagandistas, subida, los propagandistas, lo que... y toda esa gente que ha estado oculta, que no ha dado la cara, pero que estaba manejando los hilos, y no bajo el manto de la Iglesia, sino bajo el manto de otros poderes económicos. pero bueno, eso, pues, pues si eh, quieres, eso... Espera un poco. Y la segunda pregunta, esta ya como, como docente, es no por tu curso lo de todas, porque imagino que los de, tendrás a tus alumnos pues, bien ilustrados, pero ¿cómo ves el, pues, la problemática esta que existe en la enseñanza de que no se conozca la historia? ¿Cómo ves el, en tu experiencia docente, dónde está la causa de este tema? ¿Está en el profesorado? ¿Está en los planes de estudio? ¿Está en la sociedad? ¿Están en los propios alumnos? ¿Por porque es una pena de que los que estamos aquí en esta... En esta charla tan interesante, pues bueno, somos todos ya personas que tenemos nuestro propio criterio, que hemos vivido, que nos estemos formados, pero sin embargo aquí faltaría una juventud que tú la tienes muy cercano y no sé cómo tú detectas que van por ahí los tiros. Se nos ha olvidado, tienes mucha razón, hablar del Opus y los propagandistas. Evidentemente, eh, la iglesia tiene instrumentos para tener... Eh, el poder, los propagandistas primero pero es los propagandistas que por cierto siguen existiendo y que van a hacer esta semana algo un, un concierto, porque los de religión de, del instituto han hablado de eso eh, eh, la clave es el opus Dei el opus Dei es, es la clave que tiene la iglesia para cambiar algunos aspectos del franquismo que es introducir la racionalidad en el franquismo porque es que el, el, el primer franquismo es irracional la política económica del franquismo es, es tan irracional y tan estúpida no quiero faltar el respeto a nadie pero no, porque no estoy faltando el respeto a nadie estoy, la, la política económica franquista de hasta que llega el Opus Dei es estúpida completa y absolutamente estúpida y, y, y, y la gente del Opus Dei no es estúpida la gente del Opus Dei es gente formada y es cuando le dicen a Franco bueno pues tú, siga usted por ahí excelencia y, y veremos a ver qué pasa claro entonces es una estructura muy importante el Opus Dei tiene ahí una enorme, un enorme poder y entonces convence a Carrero Blanco que es un eh, tridentino, eh, eh, porque habla de las conspiraciones judío-masónicas, y se da cuenta de que es la manera, ¿no? Es una manera. La iglesia es, la iglesia es muy interesante, eso es muy importante, y no lo hemos tratado y habría que tratarlo, pero pasa que tantas cosas. Y luego has tocado el tema X. Yo vivo una, ahora mismo una crisis personal, profesional, no me queda mucho ya de profesor, porque he llegado a la conclusión de que los problemas educativos, eso que estás diciendo de que somos todos aquí de cierta edad, eh, no olvides cuando vas, a ver, vas al teatro, cuando vas a ver exposiciones, que no sean de las de esas que sale que hay que ir a eh, súper eh, tecnológicas, sino exposiciones, como la de Leonora Carrington, que os recomiendo mucho en Madrid, etc. Y entonces yo eh, llevo muchos años eh, haciendo un estudio de la edad. Cuando yo doy una charla en una agrupación, cuando voy a una charla de otras cosas, de, eh, por ejemplo, de la masonería, la masonería, bueno, tiene que ser cierta edad, etc., pero... Hay veces que el más joven soy yo, yo tengo 57 años, y dices, algo está pasando. Hay un desinterés evidente. Mis alumnos tienen un desinterés, los mayores, absoluto, con muy pocas excepciones, un desinterés. Hemos visto la guerra civil y entonces yo hago muchas veces, una, eh, eh, eh, les planteo un ejercicio de ver imágenes y escuchar canciones. Porque me parece que es muy interesante eso. Entonces les pongo el Carmela, el himno de Riego... El, el himno de los carlistas, el por Dios por la patria del rey, el cara al sol, les pongo imágenes, y lo ven con, con, con desapego absoluto, eh, o no lo ven, o se ponen con el móvil, no lo sé. Es decir, aquí hay una hay una conjunción que tiene que ver con que las estructuras políticas de este país nunca se han tomado en serio la educación, no se han tomado con fraude, y en la democracia nunca se llegó a un consenso, es muy difícil, porque tiene mucha ideología. Yo siempre he partido de la idea de que la escuela tiene que ser pública, casi exclusivamente pública, con una inversión evidente, muy grande, pero no solo es una cuestión económica, con la religión fuera de la escuela o como hacía en la República, y con una exigencia. Porque es verdad que la derecha suele hacer el discurso de la exigencia de que la izquierda permite que los alumnos pasen, y no pasan, no dejan de tener cierta razón. Pero claro, luego la, la, eh, la, la, la derecha segrega a los alumnos, el bilingüismo los segrega. Por tanto, hay una responsabilidad de las estructuras políticas, hay una responsabilidad de que existen más leyes educativas que desde que realmente hasta la ley Moyano, la ley 70 y las leyes de la democracia, que son 50.000. Pero nunca se va a llegar a un acuerdo porque esto es muy ideológico. La izquierda, y yo soy muy crítico en la educación, en lo más crítico que soy con, la, con mi izquierda, con la izquierda a la que yo pertenezco, eh, porque milito en ella, eh, es en la educación. Y cuando empiezan eso de que entonces el alumno puede pasar con... No, no, no, no, no me contéis rollos. El alumno tiene que trabajar y tiene que estudiar. No, no pueden decir esas barbaridades y este desinterés. El, el, el que vayan pasando, no. Tiene que haber una estructura. Tiene que, pero con, bajando las ratios, no segregando, creyendo en la educación como la igualdad, como cree la izquierda, pero con un nivel de exigencia grande. Luego, los padres quieren alumnos, hijos que conquisten puestos, pero con poco esfuerzo. Con poco esfuerzo. Hay muy poca cultura del esfuerzo. Porque no hay una cultura republicana, porque no hay una cultura cívica a la francesa. La familia francesa con toda la crisis que está viviendo Francia, a mí me hace mucha gracia cuando dice Francia está en crisis, Dios mío, yo firmo por, todo, por vivir con todas las crisis que tiene Francia, todas, todas, todas, todas juntas la, las, que te, las que tengo desde la época de la Cuarta República. Pero ahí hay una estructura de exigencia, hay una estructura de que la educación es importante, se tengan se ganen 80.000 euros al, al, al año o se ganen 25.000 hay una estructura cívica, unas estructuras, una preocupación. No existe una preocupación en la, en, la, en la sociedad española por la educación. No existe. Luego estamos los fetichistas, están los fetichistas de la tecnología. Todo lo arregla la tecnología. Vamos a hacer Cajut, que si no sabéis, es un programa para adivinar que si yo pongo en la pizarra digital, si ese cuadro es la bacanal de Tiziano o no es de Tiziano, si es de Tintoretto. Y el que gana premio, con tíos de 16 y 17 años. Entonces, evidentemente, el, la tecnología, y esta es una obsesión, esto es lo único que están con, eh, ha consensuado a la derecha y la izquierda, hay que, hay que tener mucha digitalización, bueno, no se les enseña a utilizar las redes, los alumnos no saben escribir en el ordenador, pero son digitales. No son digitales, utilizan la para otros fines. Por tanto, hay el fetichismo de la tecnología, la sociedad española no le interesa la educación, no le interesa la educación, no le interesa la educación. Yo soy muy, muy... Estoy muy harto de este tema. A, eh, a la derecha lo único que le interesa es segregar los inmigrantes eh, que no sean, que se espabilen, los que no se espabilan, porque no que se espabilan, claro, evidentemente, claro. Eh, los gitanos y los que no se queden, todos hay. Y los otros que vayan a la escuela pública con dinero público, como ha, hecho, como ha hecho la derecha catalana y como hace la derecha madrileña y la derecha valenciana, como ha hecho la derecha madrileña. Y, y la izquierda inventa estas cosas tan bonitas como... ¿Con tres asignaturas podrán pasar si la Junta de Evaluación...? No, no, no, no, porque no hemos inculcado eso. Y esto es una carencia cívica republicana, republicana no por... sino del espíritu republicano de libre pensamiento, de preocupación por la educación. Yo estoy convencido de que si algunos de mis compañeros... Eh, si los socialistas de hace 50, 60, 80 años escucharan a alguno de mis compañeros se llevarían las manos a la cabeza. Hay que ser muy crítico también con las leyes educativas socialistas. Hay que ser muy crítico con ellas. Se habla de valores, pero se les está enseñando a pensar o a terminar programas interminables que no se acaban nunca y no a pensar. Yo he aplicado el terminar el programa en primero de bachillerato. En segundo lo tengo que terminar porque va a estar PAU. Yo ahora mismo no voy a acabar, y me niego, y que venga alguien y que me expediente, me niego. Yo quiero que alumnos entiendan, si yo les pongo un texto de Marx o un texto de Mussolini que lo entiendan, pero esto es un esfuerzo. Yo soy muy exigente, soy muy duro, ¿por qué? Y, y tengo compañeros de la izquierda que me dicen que soy muy duro, digo pero digo, es que la izquierda no puede ser exigente con los alumnos. Entonces, no, no hay una preocupación, no la hay, de verdad. Esta obsesión, por ejemplo, de que porque es una sociedad que considera que lo lúdico es la única manera de conseguir las cosas. Y luego es mentira. y No es mentira. Yo soy muy estricto, muy, soy muy estricto, soy muy, muy estricto en el trabajo porque considero que es muy importante. ¿Por qué? Porque yo creo en lo que decía Jovellanos, yo creo en lo que decía Fernando de los Ríos, yo creo que en lo que decía Rodolfo Llopis, que ha hecho una gran a a contribución a la educación, aparte de mantener el partido en tiempos de zozobra, a pesar de que era un hombre con un carácter imposible. Eh, de conseguir de exigir que los ciudadanos en este país tengan una buena formación y que no se les segregue por los idiomas y que se hagan las cosas de verdad, de verdad. Y hay y el trabajo es es también sacrificio, es es estudiar, es trabajar. Alguno va a decir que parezco un cura. No, bueno, más bien casi un calvinista. Un déjalo un poco, déjalo así que de cada uno piense lo que quiera. Que cada uno. Bueno, vamos a ver, eh, las charlas estas las vamos a controlar hasta las nueve, queda un cuarto de hora. Vale, yo eh, prometo, perdonadme, es que soy... Casi. ¿Qué más, más toca un tema? Es que bueno, es que para eso están estas charlas. Voy a, voy a proponer que los que queráis, eh, aquellos de vosotros y vosotras que queráis pedir palabra, como ahora mismo hay dos palabras, la pidáis. Eh, si os parece, vamos a dar a las palabras seguidas. Eh, Fernando toma, perdón, Eduardo toma nota. Vale. Y si no hay más palabras, pues eh, cerraríamos entonces tres palabras. Pues estupendo. Entonces, con estas tres palabras eh, las vamos a comentar seguidas. Eduardo toma nota y las contesta después, como mejor entiende, y cerraremos ya la charla de hoy. Pepe. Pepe, Trujillo. Pepe, se ha ¿Me, ¿Me oí ahora? Sí, sí, Pepe, adelante. Pepe. Sí. Eh, bueno, muchas gracias por la, por la charla, muy interesante. Eh, empezaste hablando de la importancia del siglo XIX en, en toda esta historia, en la historia de España, en realidad, los antecedentes, que es una cosa que no podíamos ver en el instituto. Las clases de historia se acababan con la, con la independencia prácticamente. Ahí se pues, eh, espabilaban rápidamente. Yo soy de los años 70 y es lo que había. Entonces, eh, quería pedir si disponías de algún libro de nivel de divulgación sobre esa época de España, sobre la... Sobre la desde un punto de vista pues, más liberal y menos eh, oficial de lo que fue la eh, España en el siglo XIX, las eh, Riego la República, la Gloriosa, todo esto. Uh -huh. ¿Hay algún libro que se te venga ahora a la cabeza y que pueda servir de guía? Muchas gracias. Gracias, Pepe. ¿Bernardo? Sí, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Sí. perfectamente. Bueno, buenas tardes. Eh, yo, eh, la intervención era para que se me explicara un poco la situación actual. Pues me explico. El, el otro día, el Sábado Santo, se me ocurre poner la dos por la noche y aparece un cura con alzacuellos para explicarnos la vigilia pascual. Posteriormente hay una misa. Y yo no daba crédito a lo que estaba viendo. Entonces, ¿cómo es, posible, ¿cómo es posible que con un gobierno progresista no sea capaz, al menos en la mmm, televisión pública, eh, prohibir estas cosas? O sea, esto es que es un insulto en la inteligencia y, y a todo lo demás. Esa es mi, mi pregunta. Gracias, Bernardo. Eh, Rufino. Pues sí. No, a a la sesión. Uy, no, algo... no se te oye bien, Rufino. No se te oye. Tengo el, el micro. Tengo el micro puesto. Ahora, ahora, ahora. Ahora para que sí. ¿Sí? ¿Ahora se sí, oye? sí, sí. Vale. vale pues. pues estaba... Eh, eh, quería preguntar eh, ¿qué, es, qué se necesita para que un gobierno se meta a, a negociar lo de la educación concertada, porque ya sé que es muy complejo, o, o no tan complejo, no lo entiendo, porque en Madrid, por ejemplo, la educación concertada está clarísimo que está diseñada para ser un paradero de votos del Partido Popular en, en, en Madrid, pero en toda España, yo no sé a qué, a qué hacemos eh, dedicando tanto presupuesto a la educación concertada. Y luego, quería también hacer un, una pequeña pregunta, porque veo que últimamente hay un sector de la iglesia que es muy radical y muy talibán, que son los que van a organizar este concierto, que decías antes, en la Plaza de Fideles, que les han dejado, que viene gente muy, sí. muy conocida y demás, que son precisamente los que están está está abanderando desde hace algún tiempo, un año o más ah, sí. incluso contra contra Bergoglio, clarísimamente, pero aquí en España se están radicalizando ¿no? totalmente junto con ateoir y yo me quedo un poco asombrado. Esa es la, la línea, eh, es la línea oficial de la iglesia o es un sector de la iglesia radicalizado que quieren montar contra un gobierno rojo y comunista. No se Gracias. Oye. Gracias, Rufino. Más, Gracias. O menos, más o menos yo lo he captado, sí. Vale, y la Estoy última poco, palabra... Sí, que, última. queda otra palabra, sí. Ah, perdón, eh, queda la última palabra. Eh, Beck. Eh, tienes la palabra para... para exponer lo que quieras. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias. Me encantaría saber cómo puedo seguir suscrita a este tipo de ponencias porque lo he encontrado eh, de casualidad en internet y quería preguntarle al ponente eh, si los profesores de religión y los catequistas necesitan acreditar el certificado de penales como, como el resto de personas que trabajan cerca de niños. Bueno... bueno. Te contesto, La primera sí, parte sí, sí, es, sí. te la contesto, Bec. Eh, estas son las, son las charlas de Europa Laica y por lo tanto en nuestra página web laicismo.org tienes toda la, nuestra documentación, todas las convocatorias y ahí nos puedes seguir. Y en el caso concreto de esta serie de charlas, al final pues, comentaremos la última charla de esta serie con la fecha y el tema que, que podrás sumarte en su momento. Muchas Eduardo, gracias. Bueno, pues eh, vamos a ver. Eh, en, en, al final, creo que sí tienen que llevarlo de certificado, creo que sí. Eh, eso me preocupa menos porque me imagino que eso sí se debe, no lo sé, pero creo que sí. La cuestión es quién controla a esos profesores de religión. Ese es otro un tema eh, curioso e importante. Lo que van a hacer ahora la, en Cibeles y este tipo de cosas es la línea dura, los propagandistas y demás. Yo considero que la Iglesia Católica actualmente en España está en, en, en, una, en una línea dura. Se comenta que esa es una de las razones por las que el Papa no viene. Pues claro, lógicamente un Papa tan vinculado a nuestra cultura, a, nuestra, a nuestro mundo, independiente de que, de que el Papa es un personaje que tiene también sus contradicciones, y tiene su pasado, y complicado con relación con la dictadura argentina, pero es verdad que es un papa que al menos al menos no vive en la obsesión sexual que han vivido los anteriores, porque en realidad cuando la iglesia habla de la obsesión sexual de la sociedad española o de la sociedad internacional y del mundo, la primera es ella. ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una de las razones por las que parece que no viene, Y la iglesia es, eh, y es, llama la atención, porque claro, eh, papa argentino, mundo latino, mundo tal España... Bueno, y eso es un poco la, la, la línea. Lo que cuando entiendes la televisión, yo te diría más, yo cuando enciendo en la televisión empiezo a ver todos los pasos de Semana Santa y veo lo de los, lo de los legionarios y todo ese tipo de cosas, pues entonces digo, Dios mío, ¿en, en qué año estoy? ¿Dónde vivo? ¿En dónde Entonces, eh, a mí me da la sensación de que el gobierno, a mí me da la sensación de que el gobierno, en, en, en momento preelectoral, no consigue con eso ningún voto, ¿eh? porque obviamente con eso no consigue ningún voto, pero no consigue dar argumentos. Lo que, lo que yo creo que lo que ha aprendido es no querer dar argumentos a los otros para que digan, ves en la, en la televisión pública no sé qué, no sé cuánto, porque claro, eso se puede utilizar. Porque claro, fijaos lo que ha pasado con lo de la TV3, que eso es un tema que a mí me interesa también mucho, sobre lo de la mofa, de las cuestiones religiosas o la crítica de la iglesia, yo tengo una opinión eh, un poco también autocrítica sobre eso, ¿no? Pero lo que está claro es que cuando uno ve la televisión española y ve todo eso, dice, Dios mío, si parece que estamos en los años 70. Pero claro, eh, se tiene miedo y en un año donde las elecciones, donde los votos están, se miden ahora por cinco, porque de, de, por cinco votos puede ser presidente o alcalde o no, pues no se ha querido tener ese conflicto. Porque yo creo que hacía mucho tiempo que no veíamos tantas cosas en la iglesia. Hemos visto algún líder importante, alguna ministra que es candidata y voy a ser muy prudente porque lo que tengo que serlo, decir cosas como, estoy como ministra, no, ministra, no, como católica puedes estar donde te dé la gana y hacer lo que te dé la gana y que te critique, yo soy el primero que saldrá, pero como ministra, no, como ministra no, como ministro no está nunca nadie, porque no, no, no, entonces todos esos esfuerzos laicos que se habían hecho con la ceremonia aquella de la pandemia y todo ese tipo de cosas que habían dicho que era masónica, yo no, yo no vi ninguna simbología masónica, los masones no se reúnen en, en un redondel ¿no? se reúnen en un templo que es rectangular pero bueno, entre otras cosas, esas cosas que dice Vox no y entonces a mí me parece impresionante eh, realmente es, impresion es impresionante y luego había otra, alguna pregunta más eh, sí, a Pepe Trujillo así, ah, yo te recomiendo mucho que vayas a la colección ya tiene unos años, a la colección de crítica son unos libros son unos libros eh, eh, de toda la historia de España que dirigió Fontana antes de morir, eh, en crítica, que es la historia de España. Y te busques los del siglo XIX y los del siglo, eh, los del siglo XIX, además los he escrito, uno de ellos lo, lo escribió él, lo escribió él. Fontana era un gran escritor. El único problema que tuvo es que al final le dio ese ramalazo nacionalista catalán. Pero Fontana es un hombre muy importante que debemos leer porque tiene una tesis muy importante que yo sigo a rajatabla. La historia es conocimiento del pasado, pero con proyección de futuro. Los historiadores eh, eh, estudiamos el, el, el pasado para crear un proyecto de futuro. Y si tú tienes unas determinadas ideas de transformación de la sociedad, no es que tú utilices la historia para manipularla, no, no estoy diciendo eso, pero la historia nos ofrece una serie de materiales para la reflexión. Y esta de la Iglesia es unos materiales muy evidentes para la reflexión de lo que tiene que ser el futuro. Y el futuro es, que es hacer una reforma constitucional que establezca que España no tiene... España es un Estado laico. El problema de todo esto es que para lidiar en los temas religiosos, la frontera entre la crítica a la Iglesia católica y al poder de la Iglesia católica, a lo que puede ser la crítica o la mofa a los sentimientos de los católicos, es una línea muy delgada. Y eso no lo supieron hacer bien en la República. Y ese es el problema. Por eso a mí lo que ocurrió el otro día en TV3 me parece horroroso. Aparte de que hay un cierto, un cierto eh, condicionamiento de cierto nacionalismo catalán eh, de superioridad hacia los andaluces. Pero eso da argumentos para que un presidente de una comunidad diga lo que diga. Una cosa es que combatamos el poder de la Iglesia... Su intrusión en la vida privada y en la vida de las personas, su no derecho a impedir que dos gays se casen, a su, a su no derecho a que una mujer aborte si lo estima oportuno, y a su no derecho a que yo me pueda divorciar porque yo no soy católico y puedo hacer con mi vida y a, a morir dignamente, que se nos ha olvidado el tema de la eutanasia, eso es otro tema muy importante. La Iglesia no tiene derecho a impedir esos derechos a el respeto profundo y escrupuloso y hasta religioso de las creencias. Y esto es muy importante. Ahora, entra, ahora alguno me dirá, ¿y tenemos que respetar algunas de las creencias de los fundamentalistas islámicos? Bueno, esto es otro tema que podemos hablar en otro momento. Yo creo que la, la, la historia nos ofrece materiales para construir una España distinta y un mundo distinto. Y en este caso que aquí nos ocupa, tenemos que aprender de ese pasado para con serenidad, con diálogo negociando, porque hay que negociar, pero sin renunciar a la necesidad de que la conciencia personal, de la conci... que la religión es un asunto personal. Llevamos 250 años hablando de esto desde los tiempos de Voltaire y todavía hay personas que no lo entienden. Bueno, pues eh, con esta última intervención damos por finalizada esta charla. Muchas gracias, Eduardo. Eh, a y a tus... vosotros por tu preparación, la preparación que has tenido para esta charla. Creo Bien. que podemos seguir en, en contacto, sí. porque la lucha por la laicidad en la cual, y la libertad de conciencia, en la cual la separación de Iglesia y Estado es un punto fundamental, también otros, eh, necesita de, de saber de la historia para ir al futuro y sobre todo también de pisar la realidad actual que nos confronta, como aquí se ha puesto la, por medio en algunas palabras, pues grandes retos. Decir que a todo el mundo que no sea de Europa Laica, que en nuestra página web, como antes he comentado, laicismo.org, puede hacer muchas cosas. Primero, enterarse de nuestras actividades, después eh, suscribirse de forma gratuita a nuestro boletín digital que sale lunes, miércoles y viernes. Y por supuesto, afiliarse, asociarse a Europa Laica con una módica cuota anual, 50 euros, muy, muy facilita y que eso nos ayuda pues, a seguir en la lucha, repito, por un valor democrático valor democrático que es la laicidad del Estado. Muchas gracias a todos y deciros que la próxima charla será el martes día 16 de mayo a las 7 de la tarde. El link se pondrá nuevamente en la página web y hablaremos de la sociología de las religiones. de importante es o no, o en qué manera las religiones modulan las culturas, la, la conciencia de las personas y en cierta manera cómo todo aquello pues eh, nos va bueno, pues, mediatizando, algunos para bien, otros para menos bien, pero en todo caso como un componente más de lo que significa la cultura en la sociedad o la incultura. Depende. Pues muchas gracias a todos y cortamos muchas la